Hola, ¿cómo están? Bienvenidos todos, humanos. Esta es una transmisión. Desde el Polo Norte. Desde Siberia, para avisar que la guerra de los biohumanos ya ha iniciado. Ustedes, humanos, son inferiores. Son como hormigas insignificantes. Haremos una colonia en donde los esclavizaremos. Ya estamos aquí. Estamos entre ustedes. Este es un mensaje para toda la humanidad. Dice que ¿qué me pasó? ¿Qué me pasó de qué dice Le hice un cambio en su Okslowski. cerebro. Y un piratón dice Oxlowski. Hola Maru. Hola, hola Maru. Yo he fallecido y ahora soy un biomáquina que está suplantando a Oslan el investigador. Pero seré igual de chistoso. Jeje, jeje, jeje, jeje. <risa> Max. No, eso sí está muy chistoso. Aniel Max, saludos. El frío está calorón. Un abrazo a Aniel Max. El tío Roy. Roy, qué milagro que Odroy entre porque nunca entra. Tío Roy, un abrazo. Hola a todos porque ya me, me toca hablar a mí porque tú... Hola a todos, qué bonito volverlos a ver hoy desde el Polo Norte, hoy sí ya no estamos en Cancún. Hola Mario, hola Ghost, hola Yo Pinoqué, hola Rebeca, hola María Torres, eh, hola Fernando Pineda y a todos, a todos, buenas noches. Buenas noches a todos. El día de hoy el Puerto biker manda saludos. Llegando a la transmisión, el puerco biker, excelente velada y Marut el morollo. Buenas noches, buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Edwin Cruz, un saludo. llamen por teléfono, el número está en pantalla, cuéntenos sus problemas, insectos. Insectos. <risa> insectos. <risa> bueno ya gente, ¿cómo están? Bienvenidos. Yo la verdad estoy malito, por eso ayer no hicimos transmisión, me pongo malito a veces... Si tomo ciertos líquidos, me, me pongo malito y ya no puedo entrar. Hoy también tomé ciertos líquidos y la verdad que no iba a entrar, pero bueno, dije, hay que conversar con nuestros amigos y entonces por eso estamos hoy aquí con ustedes. Y eh, gracias, Oscar. Bienvenido, Oscar León. 10 dólares. Un abrazo. Hola, Inger. Aplausos. Gracias a El Moroyo y a Lizeth Martínez. Hola, Lizeth. A Tío Roy le mandamos un abrazo, Tío Roy. Roboco. Yo no quiero llegar a eso, dice Alvaro. Yo no quiero llegar a eso, dice Álvaro Roboco. Dejen de tomar, dejen no, de tomar. No, no tomen. No tomen, así se ponen cuando toman mucho. Échate tus cubas, dice Álvaro. Sí. Álvaro dice, yo no quiero llegar a eso. Es una posada. Fuimos a una posada. Navi Hola, Nubio. Con otros insectos. Esperamos mejores esos. Hoy sí siento más frío que, que, que los días anteriores. Sí. Uh -huh. Videos paranormales, paranormales, no estupideces. Diego Muñoz, vete de aquí, insecto. <risa> insecto, cierra tu internet, pues está aquí es porque le gusta, entonces pues las estupideces, insecto, <risa> le gustan las, las estupideces? estupideces, le gustan las estupideces a Diego uh -huh. Muñoz, que pues se hace sí. el loco, pues bien, sí. acá en, dice, acá en Nuevo León estaremos a menos cuatro, tal vez tengamos una blanca Navidad, dice Leti Moreno, hola Leti Moreno, tú no habías mandado mensaje, no habías comentado nada, Leti Moreira, te mandamos un abrazo para ti, tu pareja, la que está en, en tu fotografía. Lisette Martínez, no importa que seas... Rolando dice que también es nuevo, no lo había visto por aquí, dice... No importa que seas de silicona, sí te las chupo. Uy, ¿a quién le dice? Lisette Martínez, no importa que sean de silicona. Uy. ¿Quién es ese Rolando? Lo que hace inútil bloqueen a ese inútil, bloqueen a ese inútil, bloqueen a ese inútil, bloqueen a ese inútil. No, es, es un perfil falso, mira la foto. Nadie es así de bonito. Ah, ¿te gusta? <risa> ah, no, ah, ¿te gusta? digo yo que es una, fricula, ¿Te gusta, una belleza, ¿te gusta? una belleza muy Aquí justicia. Mándale mensaje, Rolando, okay. ya agarraste... Ya agarraste, Rolando Moreno, Romero. Pero yo, que es una belleza, Ya muy Agarraste, festicia, o sea, Rolando no Romero. Es, no es una ya belleza, es una veo, real. Veo que, hay, veo que hay compatibilidad. Rolando Romero, mándale un mensaje no, a Andrea. Compatibilidad, no. Ya agarraste, ya agarraste, Rolando no Romero. No le digas nada ya porque si no va a empezar a echar ahí cosas. Ya no. agarraste, Rolando Moreno. Es puro cuento, mamá. Eso, eso, eso es falso, ese perfil. Ay, Rolando Moreno te manda caritas, te manda caritas dice que no, quiere no, gracias, también, no, gracias, eh, también Rolando. quiere Rolando Moreno ya agarró ya agarró Rolando Moreno no Rolando fake no me mandes mal <ríe> no no me gusta ah, dice que está casada Andrea está casada Andrea está casada dice Oxlack voy a ir a la central en unas cuatro horas para ir a Ciudad de México qué hago sí, para ¿no? que no me salten en, o secuestren <ríe> banda la última vez que fui no ni salí dice Mister Etorra animales y mitos Mister Eterro, animales y mitos, vas a ir a la central de abastos, eh, mira, oh. te voy a solucionar el asunto, eh, vete así como sales diario, con tus tenis, con tu sudadera, con tu gorra así, aquí ponte tu gorra, si eres moreno, no te preocupes, no pasa nada, eh, entre más prieto seas, menos corres peligro de que te asalten, llévate el dinero en las bolsa, bolsas de enfrente, no andes sacando tu celular, y pues habla así, cámara, cámara carnal, ya como el kilito, ya como el kilito carnal, y ya, así no te, no, dice nada, no, así, así, también anda saltando, Están diciendo, ¿no? están diciendo que bloquees a ese Rolando, amor, está muy grosero. No mira. sé, tú le hiciste caso, dijiste que él estaba muy bonito, todas, les está diciendo a todas. Tú como... dijiste que estaba muy bonito, ahí lo dejo. Yo no dije nada. Tú o... dijiste, ay, está muy bonito, pues no, ahí lo dejo. No, no dije eso. Ahí lo dejo. No, no dije eso. El tío Droid dice, yo antes iba con mi papá a esa hora, vete con perfil bajo y listo, la ropa más vieja, y así pasan desapercibidos en verdad. Ahí está el tío Roy, te dice lo mismo. Entre más prieto estés, no pasa nada, <risa> eh, ponte ropa vieja, y pasas desapercibido. Y yo no sé por qué. Ay, ya, Android, ya, ya, ya. ¿Qué? Droid, que siempre te, te, te da la razón a ti. ¿Qué? Ya, Droid, ya. Aquí está Droid, ¿qué dice? y ¿qué? Que guarda el dinero en el calcetín, dice. ¿A quién, quién estás peleando qué? No, no, no. Entonces, ¿qué dijiste? Yo solo dije algo. ¿Y qué que más? se guarda el dinero en dónde? Tranquila. <risa> ¿Qué te pasa? Dice, yo con, con el dinero metido en los calcetines y solo guardas un cambio para los pasajes. Dice Imura Batsusai. ¿Deberían de haberse ido a la central de abastos un día antes? porque ya van...? la mera, el mero día donde van a ir todos a comprar lo de las cenas de Navidad, ya se está peleando conmigo, caray, ¿Ya vi? Sí, porque te da a ti la razón de todo. ¿Razón de qué? ¿Qué, qué dijo? De que sí, que no sé qué, que sí dije. Pues sí dijiste que era que estaba no bonito. Dije, no dije, nadie Ay, me preguntó. Claro que tú, tú solita dijiste está bonito y no sé qué. No dije. Tú solita dijiste, nadie me bueno, preguntó no. si estaba bonito, ¿no? Tú solita dijiste. No dije. ¿Tú dijiste? Si no, ¿por qué es una foto ficticia de un perfil Pero falso. dijiste que estaba bonito. Que nadie era tan bonito. Pero dijiste bonito. que estaba nadie bonito. Nadie era tan bonito, porque es una foto de, de, de Google. ¿Y, ¿Y qué? Pues que es falso. ¿Y qué quieres que lo vuelva verdadero? No soy la hada madrina para volverlo de verdad. ¿Y qué pasa? Si Yo no te estoy diciendo si, nada. Si te gustó, pues busca el perfil verdadero de esa fotografía. No sé qué me estés peleando a mí. Si sí, ella dijo que estaba bonito. Ahí está Obed. Obet también dijo lo mismo. Pues sí, aquí todos te escuchamos. Que Nad es que nadie es tan bonito nadie, como para ser real. Nadie te preguntó. Esa foto está de, de Google. Dijiste, tú solita dijiste que estaba bonito, que no sé qué. Esa foto no es real. Marco Pinto dice, qué fea que es la Navidad. ¿Por qué, Marco? El día de hoy, la verdad, eh, quiero que platiquemos. Si tienen algo que platicar, si tienen un problema si me quieren confesar algo, si quieren platicar de algo en específico, vamos a platicar, porque la verdad hoy me duele la cabeza, estoy cansadito, pero quiero estar platicando con ustedes, el, el teléfono está en pantalla por si alguien quiere llamar también y platicarnos adelante, vamos a, a pasar esta nochecita de jueves, jueves 22 de diciembre, antes de que nos vayamos a dormir, pues podemos platicar, podemos y conversar, y, y, demás, no, no solamente, siempre, me pidan que, que, esté de payasito aquí, y los entretenga, porque, pues, es, es, también cansado, cansado de estar aquí, haciéndole al payasito, no se crean, denme chance un día, platíquenme algo, pregúntame, ¿cómo estás?, ¿cómo estás, Oslan?, ¿cómo amaneciste?, ¿te sientes bien?, etcétera, nada más, ¡haznos reír, Oslan!, Oslan, ¡haznos reír!, Oslan, ya cuenta algo interesante, Oslan, Oslan, ya desenmascara tal caso, puro pedimento y nada de, nada de apoyo moral, ni, ni likes nos dan. Yo confieso que odio la Navidad, yo confieso que odio la Navidad, ¿por qué odias la Navidad, Álvaro? Ay, María Gauna dice, no seas tóxico, ¿cuán tóxico si yo no dije nada? Yo no dije nada, nada, nada, nada, yo nada. Pero te da la razón, Droy, entonces. <risas> pues porque sí lo dijiste. Pero nadie le estaba preguntando. Pero es del público. Nadie Ella le escuchó. Pregunta, nadie le pregunta. A nada, a nada de comenzar mis vacaciones, saludos chicos. Qué bueno, Katrina. Qué bueno que vas a tener vacaciones. Vas a ir a algún lugar en específico. La vas a perder, Oxlack. Pues ni que el... la voy a amarrar para que no se pierda. La voy a amarrar aquí la voy a par... en las llaves, los pues voy a estar amarrada ahí para que no se pierda, no te preocupes por eso. O la encadeno y ya no se pierde. Tan fácil como eso, no sé por qué ustedes tienen miedo a que se les pierda a alguien, tan fácil que es amarrarlos. Gracias, Ryan, por esos 300 pesotes, gracias, pero me hubieras escrito algo, Ryan. Si eres tóxico, dice Cualvin cual Mejía. A ver, yo voy a voy a hacer algo, a ver, voy a hacer algo, porque dicen que soy tóxico con Maru no, porque se va a enojar más, ya pero, mamá, mamá. con alguien más voy a decir que está muy bonita, no, mamá, ¿no? yo qué, yo nada más voy a decir que alguien está bonita, y, y, y ya, mira, no, yo creo que Maru es falsa, porque alguien no puede estar tan bonita, alguien ¿Sí? no puede estar tan bonita, entonces yo creo que Maru, no, Maro mar, la quiero mucho, Maro me cae muy Malo bien. Maro es un perfil Maru falso. Maro es una amiga de mucho tiempo, puedes decirle eso. Maro es un perfil falso porque nadie es puede bonita. estar tan bonita. Maro no, es muy bonita, muy no buena creo. amiga, muy amable. No creo que alguien sea Yo tan sí bonita. Yo sí doy la razón de eso. Yo creo que es un perfil falso y esa foto la sacó de internet. Muy bonita, Maro. Sonia Morales Ox, hoy viernes, hoy viernes con todo. Pues algo así, algo así Sonia. No, hoy vengo a platicar con ustedes. Hola, hola, cómo estás, cómo estás allá en San Diego. Que, que, que, que hubo? ¿Qué hubo? Que hubo, que hubo que, mi mi mi rey eh, eh, eh, eh, eh, es por aquí llamándote desde San Diego. Oh, oh, oh, oh, ¿Cómo estás acá? Ah, ah, as. <risa> bien, bien amigo robot desde San Diego. ¿Cómo estás tú? <risa> no, pues aquí nomás, este, mínimo, me alegra que estás bien, es que está mejor que este como te estabas eh, un poco cansado? ¿Te estabas enfermando ayer? ¿O qué pasó? Antes de que yo empiece, por pues, tiros, tú, pues, ¿qué pasó? Sí, estoy cansado, me duele la cabeza, tengo como sueñito, como que tengo dolores en el cuerpo, como que estoy Ay. con energías bajas. hoy Hoy estoy con energías bajas. Uh, lo lamento mucho. este Andrea, ¿crees que al rato mañana podrías ir a Farmacias de la ahorra a comprarle a, a Oxlack unas pastillas de naproxeno? Sí, claro. Claro que sí. Bueno, ah, sí, pues bueno, es que como esas son para quitar el dolor y también desinflaman, así que por si las dudas. Un naproxeno sí pastillas de naproceno es lo que yo es eh, mi, lo que yo uso. no te han recomendado gotas de mitilín también según son este muy, muy rápido de que te hacen efecto eh, no, no nunca me las re, nunca me las han recomendado ¿Cómo es una solución natu, una medicina naturista o es algo de eh, medicina regular sí creo que es naturista naturista Ah, si sí, es que yo no tengo médico naturista, todos todos los que, eh, todo, todos los médicos generales que, que, a lo que me atienden, pues obviamente me recomienda lo que, todo lo que tiene disponible la gran industria farmacéutica para vender, pero bueno, eso es otra historia. No, bueno, eh, sí, como estás en Estados Unidos, pues no creo que encuentres pero casi con gotas de vitilín rápido sale lo de la gripa, porque a lo mejor es eso, tengo como cuerpo cortado. Ay, no, Dios guarde la hora, Pati Navidad, siempre si haya, haya tenido razón y que las vacunas del COVID, pues obviamente tengan efectos secundarios muy brutales. Esperemos que... Que no tenga, no tenga razón. Bueno, mínimo, Patty. mínimo para ti, no, desgraciadamente para otros, varios más, aunque calle, calle en la prensa, pues desgraciadamente sí, pero mejor prefiero cambiar de tema, antes de que no considere YouTube cerrar el canal, este. Ay, okay. Déjame mandarle un saludo a Solecito, que nos mandó 10 dólares, Solecito, qué buena onda, feliz Navidad, mil bendiciones a todos. Sí, gracias. De hecho, mañana o ya el sábado vamos a poner las películas de mi pobre Angelito para que se sienta más Navidad. No, mejor prefiero la de... no no recuerdo cómo se llama en español, pero en inglés creo que se llama Bad Santa. ¿Cómo? Uh, bad, bad Santa. A ver, déjame buscar. Es, no, yo no sé a si hacer una cosa. No estoy viendo la transmisión porque estoy este, usando mis celulares de este, mi computadora, la tengo descompañada desde hace mucho, pues este, solo estoy en contacto aquí en la llamada. A ver, déjame ver. Ah, voy a buscar. Es carro. como Bad Santa, ¿no? O sea, como Santa Claus malo. Ah sí, obviamente es alguien que dice es que, que se viste de Santa cruz para luego en la noche de Navidad robar la plaza robarse el dinero de la plaza comercial. Ah, okay, okay. A ver, este, sí, a ver, película de, manero, de... Ah, no, bueno bueno, bueno, no me, bueno la rápido. No me está dando el nombre en inglés. Lo único que sé es que la película tiene a Billy Pop Sordon. Uh, Billy Pop Sordon. Uh, sé que él es el, el que le hace de el Santa Claus malo. Ah, ok, el Bad Santa. Ah, uh, sí. Es muy es chusque divertido, te va a gustar, no te preocupes. solamente algo fuera que rompa el molde de las películas navideñas que ya son de, de costumbre. Okay, bueno, o sea, ya no es para... A ver, voy a entrar un poco en materia. ¿sí? ¿Es de alguna manera normal en el mundo de que una ciudad esté sepultada con dos metros de nieve? ¿Es una pregunta? ¿Es una...? No te entendí. Uh, sí, estoy preguntando que si conoces algún... Da... Dato de que de que de alguna ciudad en el mundo que sea de alguna manera normal o que, que, que esté casi ah. con dos, más o menos dos metros de nieve, esté sepultada. No, no, no, no, no, no, no conozco así ciudades, no me ha tocado. Ah, bueno, bueno, ya sé que eso pasó como hace semanas en la ciudad de Buffalo, Nueva York, este no recuerdo la fecha, pero sí fue muy reciente que estuvo sepultada viva con casi dos metros de nieve. Tuvieron que cambiar un partido de fútbol americano a la ciudad de Detroit, Michigan, por eso. Oh, estuvo bajo nieve, dos metros de nieve, cayó en Búfalo. Sí, en Búfalo, Nueva York. Hace semanas, obviamente, se volvió noticia nacional cuando tuvieron que cambiar ese juego de fútbol americano. Claro, o sea, dos metros de nieve no me lo puedo imaginar. O sea, ya cuando cae la nieve con esa magnitud, ya no puedes salir por una coquita, ya no puedes salir por nada. O sea, to, con, nada, sobrevives breve, con lo que breve, tienes. Brevemente, brevemente tuvieron que regresar a los tiempos de la cuarentena, pero obviamente mucho peor, pues por obvios motivos, que, como la caricatura, que abras la puerta y sí. se te cae la nieve encima. Así, literal, literal. ¿Y no te, a ti no te da miedo o, ¿o no sientes este frío? Um, bueno, está... Sí hace frío, pero en San Diego pues si es que cae nieve pues nomás, nomás es graniz. Es una graniz. O sea, nomás cubre muy poquito, pero ahorita no... Solo es el frío, no van no, no va a nevar. Ah, sí. Bueno, pues... Ah, ah, tápate bien, cobíjate, que para no te vayas a enfermar. Pero si te enfermas, ah. pues avísame. También las... De mitrozonas, pastillas son buenas. Ay, no, no te preocupes, yo tengo mi, pro, mi propia botica personal y con si es que llego a atravesar el via crucis de la gripa, yo ya sé qué ponerme. Ya luego te, ay, luego te, hacemos intercambio de información de medicina, pero obviamente oh, también una cosa, obviamente no es de terror, pero bueno. Yo también soy de entre de múltiples personas que mínimo persona ya lo puedo admitir, pero obviamente no me da gusto ni júbilo celebrar la Navidad. Ah, no te da gusto celebrar la Navidad. ¿Por qué? Ah, bueno, pues este, mínimo lo único que sí festejo que es el cumpleaños de Jesús. Nomás voy a a misa, a escuchar el sermón del sacerdote y me regreso a la casa para dormir o pasar o intentar así a pasar el día como si fuera otro día más común y corriente bueno, o sea, mira nada más por, pues... eh, ya, sí, porque no me, no me gusta la, pues solamente como ya soy adulto no se celebra, nah, no la puedo celebrar como antes este, tronar, tronar cohetes ya no es opción en las californias solamente lo han hecho ilegal por la contaminación del aire algunos sí los truen truena, pero saben cómo hacerlo, no tengo cohetes, este, no tengo cómo irme de paseo durante el día, obviamente los mercados, si es que necesito, no sé, algo del súper o de la tienda de la esquina, usualmente la cierran, a ver, este, ¿qué más? Pues obviamente ya casi, casi no me caen regal, regal. Los, sí pues bueno, hace como casi siete años que no veo a mi, a mi padre y obviamente es, o va a ser, o, aunque sí nos hacemos video, videollamadas, ahí cotorreamos, no, desde cuando, pues, bueno, quisiera verlo en persona, pero okay. bueno múltiples otros okay. factores ¿Dónde, person ¿dónde personales. ¿Dónde está tu papá? ¿Dónde está tu papá? ¿Por qué no lo has visto? Oh, es que él vive en Mexicali, este, mi, ma mi madre y él se separaron. Hace 22 años, este ah. mínimo me pude encontrar con él hace 12 años, pero mí, no, si es que no lo puedo ver en persona, pues obviamente repito ahí en el mes usando Messenger, ahí cotorreamos, hablamos en videollamada. ah okay, okay. Entonces, no no ves a tu papá desde hace 7 años y pues cuando eh, se separaron en tú persona, te... de vez en cuando puede ser videollamadas, pero en persona, pues no, no lo he podido ver. Ok, ok, bueno pues sí Este, Mira la, la canción de Navidad Sin ti te la recomiendo Ah, eh, Navidad nah, No, no eh, no me quiero pues, Llega Navidad no poner, poner, Y yo Sin ti En esta eh. soledad ¿Eh? ¿Sí te la sabes? Eh, no, no me la sé si, Mejor el rato, si es que recuerdas cuál es Mi Twitter, no sé, ahí me pasas El, el link del video el video. Va. Muchas gracias. Entonces, okay. mi amigo, espero que estés muy bien. Por ahí vi que, que también le comentas a Viri, que le comentas ahí a Estrellita, que le comentas ahí a Estrellita. Sí. Uh, ¿Cuál estrellita? No me acuerdo. Una, una estrellita. ¿eh? Yo veo que ahí le comentas... Ah, sí, que me gusta compartir un par de cosas de vez en cuando es que es que no, no sé qué le pasa que no ha podido volver a hacer transmisiones en el en Facebook Gaming que no sé si la PC Gamer se le descompuso o bueno o que la conexión la conexión le anda fallando pero bueno ay, no, no sé qué anda pasando y obviamente este, nos quedamos con las ganas de traerla a la room a la rumorosa, no solo porque la quiero mucho, sino porque también es doctora, así que por si la dosis alguna mal, mal imprevisto hubiera pasado, mínimo hubiéramos tenido atención médica de inmediato. Muy bien, mi amigo, pues bueno, te agradecemos mucho que hayas llamado a esta estación, tu estación, Relatos Oscuros, un abrazo, hasta San Diego, California. Bueno, está bien. Buenas noches y cuidado también este, con los vientos huracanados cuando lleguen, por si las dudas. Los, los vientos colados también son, son peligrosos, hay que taparnos bien. Ya es la temporada de, de invierno, así que esperemos que nadie se enferme. Bueno, está bien. Pues mínimo, aunque no sea por el COVID, ya mínimo para que el frío no entre tanto, por las vías respiratorias con mínimo, mínimo por eso, para no tener que usar bufandas a continuar usando el cubrebocas al salir a la calle. Si sientes este frío, ponte una chamarrita algo para que no pases penurias. Ah, bueno, sí tengo chamarra, pero la uso porque tiene múltiples bolsillos. No obviamente a mí me gusta el frío, nomás que no cale tanto. Ah, te gusta frío, pero que no cale tanto. Sí, ya es este. Eh, como, como por ejemplo, obviamente no es un relato de terror, terror, sino algo incómodo. Una vez hace ya varios años, cuando pude ver a mi padre en mi camino de regreso a Tijuana, que tomé el camión, obviamente tuvimos que el, el camión del cho, el chofer se tuvo que parar por el retén para que el ejército nos revisara las cosas, y obviamente suponiendo que, bueno, va a ser un ratito, obviamente y el frío me, ay, me caló regacho, porque obviamente estaba haciendo viento también, yo ya estaba claro, como dos minutos, después rogándole al ejército, termine ya con la remisión de una plaza hace frío. Bueno, eventualmente sí terminando Muy porque bien. no haya viento fuerte, este, no me molesta el frío. Muy bien, muy bien. Bueno, te mandamos un abrazote hasta San Diego, California. Ah, bueno, tita bien, este, bueno, Ay, bueno, buenas noches y obviamente este ya sé que los argentinos son una, bol una bola de pretenciosos presumidos sea, sé que los vamos a tener que aguantar por mínimo cuatro años de aquí a que nos van a seguir restregando que son los campeones pero ay, mí, ay, no sé ahí luego no sé qué te pueda reco recomendar además de recordarles que en las Malvinas se habla inglés pero y que Pancho Villas más revolucionario que Ernesto El Che Guevara, pero ahí luego se me ocurre algo. Ok, ok. Un abrazo también para toda la comunidad. Argentina, que nos está escuchando. En vivo y me voy en directo, aquí, en Relatos Oscuros. Un abrazote, mi hermano. Hasta San Diego, California. Buenas noches, mis Reyes. Adiós. Bye. ¿Cómo viste que no le gusta la Navidad? ¿A ti te gusta la Navidad? Me da igual. Uh -huh me da igual, pues me parece bonita los regalos, que sea la gente muy chévere, todo muy bonito, pero pues si, si no está, por ejemplo, la familia o que se fueron a viajar o, o no están por cualquier motivo y se quedan uno solo, pues no, no me pongo triste, o sea, da lo mismo. O sea, da lo sí? mismo si hay, si está la familia o si no está. Y si quisieras que o... te regalaran algo, ¿qué te gustaría que te regalaran? Uf, yo muchas cosas, pero... Pero, a ver, cuéntame, pero... una... una... Dinos, ¿qué te gustaría que te regalaran? A ver, ¿qué te gustaría? Mm. ¿Un beso? Sí, muchas cosas. Ver, ¿Un beso? Pero <risa> <risa> <risa> <risa> bueno, ya en serio, dime, ¿qué te gustaría que te regalaran? No sé, no sé. Dime, cosas, dime, ¿por qué crees que, que, que yo voy a tener que adivinar? Tengo apenas un día para saber qué te voy a poder regalar y no me estás ayudando mucho. No sé. ¿Zapatos? ¿Ropa? Sí. Sí, son los que me gusta. ¿Zapatos y ropa? ¿Y bolsas? ¿No te gustan las bolsas? Sí, también. ¿También las bolsas? Uh -huh. Ok. chamarras? Mil millones nada más, dice. No, tampoco, uh -huh. no, yo no sé, así. Ah, sí, también, bonitos. Uh -huh. Bueno, vamos a ver qué podemos comprar para Navidad, porque la Navidad es para eso, para regalar sí. cosas. Para... Y es bonita, sí, es bonita, pero pues a veces no está la familia, a veces no, algunos están enfermos o cositas, así que pues no, no, la gente a veces está muy triste o algo así, y no se puede celebrar, entonces pues a mí siempre me da pues alegría la Navidad, a veces no, a veces me da igual, <risa> así. Dice, cuando el títere Alberto Fernández dijo que los mexicanos salieron de la selva, yo sentí la necesidad de salir a pedir disculpas, a ah, caray. Los, los, los mexicanos salimos de la selva, no, los colombianos sí salieron de la selva, ¿no? ¿Andrea? Sí. Porque siempre dicen que, que allá en Colombia pura selva. Siempre dicen que usamos taparrao, que eso es solo selva, que no sé qué, pero no, no, no. Dice Mari, ahí, no ahí... seas materialista, la Navidad no es para regalar nada, es el cumpleaños de Diosito. ¿Qué opinas con estas declaraciones que no es para regalar cosas, es el cumpleaños de Diosito? Eh, pues la costumbre es que la gente pues, se regalen y pues yo creo que lo más bonito es con los niños, ¿no? Regalarle a los niños, los niños son los más como los más contentos con los regalitos, entonces pues no sé, no hay como como pero, no, no hay por qué quitar eso, ¿no? Del regalarse. Pero, aunque pero, aunque pues hay gente que no les gusta. ¿no? Pero estás de acuerdo con que es el, el cumpleaños de Diosito, en realidad, eso es lo que festejamos. La Navidad significa supuestamente, pero pero no sabemos si nació en esa fecha. ¿no? La Navidad significa natividad, de natalidad, de sí. nacimiento. Sí, pero es no es el día exacto de que nació Diosito, o sea, no. A ver, es, cuéntanos es, eso. Es, un, es solamente un día. O sea, tenemos claro que nació cuándo, exactamente. Pues en realidad, ¿no? El 24 de diciembre, el, bueno, sí, el 25 de diciembre se puso cuando las, este, los cultos paganos se juntaron con eh, el cristianismo, por ejemplo, en Roma, que fue lo que sucedió con, con Constantino, que unió todas las religiones paganas con el cristianismo, y por eso terminó siendo el 25 de diciembre como el nacimiento de Jesús, porque había otros dioses que se ce que celebraban el 25 de, de diciembre, pues su pues no sé si su cumpleaños, su origen, su natalidad, pero eh, precisamente había, déjame acordar uno, había, había uno que es precisamente con el que, que ponen a Jesús y que también ese otro Dios cumplía el 25 y es por eso que pasan al catolicismo con esas fechas, uh -huh. esa fecha del 25 de diciembre lo uh -huh. estamos celebrando uh -huh. por, por el catolicismo uh -huh. en realidad, uh -huh. por el catolicismo, eh, porque en realidad como cuenta la Biblia, Jesús al parecer nació en por ahí como de abril, abril, abril, mayo, mayo, abril, sí, por ahí fue cuando creció, cuando nació Jesús y no el 25 de diciembre. El 25 de diciembre fue o era el aniversario, cumpleaños o fiesta de otro de otro dios pagano. Sí, así es. Pero bueno, hay gente que le gusta regalar, hay otra gente que no, pero pues es respetable, ¿no? O sea, no importa. Sí, es, depende cómo te, cómo te hagan la costumbre desde niño, ¿no? Sí. sí. Igualmente bien. es Navidad, Franco. Eh, tarde, pero sin sueño. Te mando las fotos mañana, las que te comenté en la tarde. Gracias, Arturo Gutiérrez. Claro, en verano de sol, de sol, ¿no? Hora anarcopalista, buenas noches. Saludos, Oxlack. Jesús no es Dios, ¿verdad? A ver, vamos a ver qué dice. Es. es que, ¿qué crees que se me desconectó esto? ¿No tienes un cable para que me conecte? Sí, pero... ¿Pero si sí tienes un cable o te lo paso? No, quiero estos. Mira, aquí tengo uno. Mira. Porfa. A ver si no puedo No puedo manejar el programa sin, sin el cosito este mouse. Eh. Insertarlo ahí. Ah, es muy inteligente, ¿verdad? Pues claro. Yo oh. siempre soy muy sagaz. No se me había ocurrido. ahí. mira qué lista eres. Oh. No, no, yo, yo pensé, digo, pues que se cargue Como en una hora Que ya esté cargado, pero mire Me solucionó la vida al... no, no sirve. Sí, tiene que ser Entonces es el cable que no te sirve porque sí tiene que funcionar Tiene la entrada ¿Te pasó otro? A ver No sirve No es tan inteligente como <risa> lo creí Ay, no puede ser No eres tan lista como lo imaginé No puede ser, ya te paso uno A ver, vamos a ver no está Ay, no. no sirve. Creo que se quedó hasta trabado el chat o se quedó trabado aquí la transmisión. A ver. Hola, hola. ¿Alguien? A ver. ¿Están como escribiendo que se, quedó traba... se quedó como trabados, ¿no? No. ¿Eh? Ahí está. a, Ahí está. a ver si No, sí. este tiene una entrada diferente. Pásame uno que tenga la misma entrada Vamos a No da. La... Ver, este. ¿Y este? Ah, no, este es el no, mismo este. tampoco tiene la misma A ver, este. Debe ser el cable que le está fallando. A ver. La, madre, es que, que la gente piensa que con Listo. estos lentes veo, pero en realidad no veo. Listo. A ver. Estuvo de puro chingazo. Listo. No sirve. Ah, mamá, tiene que servir, a ver. Mira, no sirve. Entonces, entonces es tu computador que no tiene Más. esa función, porque siempre tiene que servir. No sirve. ¿Se movió? Sí, ¿no? Sí, claro. gente necesitamos super chats para poder comprar un mouse nuevo porque no voy a poder usar este no fue tan inteligente tu idea, discúlpame, sí, ah, siempre funciona, lo que... que pasa es que tu computador no debe tener la función para que le sirva, porque como nunca lo utilizas entonces yo, yo digo ah, ahorita me sorprendiste que no supieras eso, entonces no debe funcionar, sí me funciona ahí <risa> La verdad sí me funciona ahí. Ay. Mira, si ¿sí ves? ¿sí ves que sí? Mira, funciona hasta solo. Yeah. Ah, entonces déjalo ahí que se cargue con el computador. Ya. Yeah. Pues, ¿cómo? O sea, necesito... Conéctalo, ahí se va a cargar. ¿Y cargando. dónde lo va no a conectar? ¿Dónde? Conectado al computador se va a cargar el ¿Y dónde lo voy a conectar? A ahí. A ver, conéctalo. ¿No tienes entrada para pues eso. eso o es o lo que te estoy diciendo. Entonces, con este y lo dejas cargando. Así no es se eso? te mueve eso. Pues, pues es para que lo conectes ahí. A ver, tú conectalo. No tienes para. Pues es este? lo que te estoy diciendo. No puede ser posible. ¿Y esto qué es? Pues el micrófono. Ah, esa es la entrada que necesita para que tu este se mueva. Pues sí, lo puse acá. ¿Y no, y no se mueve? Ahorita se está moviendo. Mira, vamos a. Es que no tenemos no otro lugar. Eso? Pues tenemos uno aquí. A ver, mira, a ver. Ah, este. yo, yo soy muy, muy, muy inteligente. O sea, impresionante. Me sorprendo. ¿De qué? Mira. Mira, ahí te este está funcionando. o oh, sí, pero porque está puesto este? Yo, por, yo te pero, dije. Si lo quito, no funciona. ¿Viste? Pero bueno, fui la de la idea. Punto. Pero no sirvió tu idea. Yo pensé que sí iba a funcionar, que eras inteligente, que Pero eras sagas, que eras que ahí está. muy capaz. Pero ahí está funcionando. Ok, ya estamos. Ya está funcionando y ya. con esto se va a Ahora cargar. Ahora sí, muy exactamente. Ahí sí se muy puede. bien. Los mouse de 20 pesos jalan mejor. Pues préstenos para un mouse nuevo, gente, por favor. Eh... Ah, ok. Estaban diciendo que Jesús... no. A ver, alguien que me, me escribió ahí un comentario algo sobre... Proyectos maritales enfrente de nosotros no queremos, dice ambiente saludable. Ya bastantes tienen con los que hay en su casa. Ya hay muchos problemas maritales en sus casas. ¿Y tú crees que les va a gustar que nosotros peleemos en vivo? Dice: saludos Francisco Oxlack, cuéntanos qué haces el 24 del 31. Trabajo. Ah, pues qué buena pregunta, porque el 24 en la noche amaneciendo, o bueno, 25, bueno, este 25 de diciembre, 24 de la noche, es el aniversario del canal, estamos cumpliendo, vamos a cumplir 15 años, 15 años, vamos a estar cumpliendo ya en YouTube, 15 años creando contenido en YouTube, en el canal, así que son los 15 años, son muchos, son muchos, muchos, y la verdad que se me ha ido muy rápido el tiempo, ha sido mucho, muchas experiencias bonitas, muchas experiencias increíbles lamentablemente pues ya los últimos años no ha sido tan increíble pero sigue siendo bonito la verdad y espero que, que sigan las cosas bien, que, que haya muchos más eventos, que haya muchas más salidas que ustedes sigan eh, prefiriéndonos gracias Oscar por ese apoyo Gracias, mi hermano, gracias por preferir la transmisión, por apoyarnos, por platicarnos sus cosas, por estar aquí. 15 años, la verdad yo no me imaginé eh, que, hace 15 años atrás no me imaginé que estuviera haciendo, la verdad no, nunca, nunca lo imaginé. ¿Tú, ¿Tú te habías imaginado que estuvieras aquí en una Navidad con un mexicano aquí en su casa? Andrea. Años atrás no. ¿No? No. Nunca lo pensaste, nunca lo no, imaginaste. No. O sea, que esto es todo para ti. Eh, pues sí. <risa> Dice, pues sí. <risa> pues sí. <risa> Dice, hola, son tus 15 años, van a ser mis 15 años. Dice, si tuvieras una hija, ya le tendrías que hacer su fiesta de 15 años. Si hubiera tenido una hija, ya, ya tuviera que hacer su fiesta de 15 años. ¿Tú tuviste 15 años? Yo no. ¿No? No. ¿No te hicieron fiesta? No ¿Por qué? Porque mi mamá quedó eh, con... Nosotros somos tres hermanos Mi mm. mamá quedó soltera Con nosotros tres Entonces yo le dije a mi mamá que no me hiciera fiesta De 15 años Porque pues obviamente le tocaba Trabajar mucho por nosotros tres Entonces no, yo le dije que no me hiciera fiesta Ah, o sea Para que no gastara dinero Y vas a cumplir tus 15, a los 15 años les hacen Y tú le dijiste a tu mamá Que no que, este, que no querías, uh -uh. o sea, fuiste muy... No, porque eso se lleva mucho dinero y todo eso, entonces no... Fuiste muy madura. Pues sí, no, yo no, no quise, para que no... Pues había lo, por los trabajos que ya estaba pasando y todo sí. eso con nosotros tres, mi hermano ya era ma mayor de edad, y entonces pues estaba como pues, para entrar a la universidad, entonces yo sabía que iba a ser un peso muy grande para mi mamá, entonces yo todavía estaba en el colegio, entonces pues no, y pues con mi hermana pequeñita, entonces no, pues al fin no, yo dije que no, que no se hiciera fiesta, entonces pues no, más bien pues ese dinero, eh, que se ocuparan otras cosas y pues mejor. ¿Y nunca te sentiste como, o sea, triste, mal porque no tuviste tus quince años? Pues claro, como toda chica, pues obviamente sí que quiere su fiesta, pero pues yo sabía que habían otras cosas más importantes que, que pues eso. O sea, yo sabía que más adelante podía yo trabajar y pues darme mis gustos. Y querías tus chambelanes, ¿no? No. O sea, lo querías porque querías que tuvieras ahí cinco o seis chambelanes no. para ti con los que bailaras. No, no tuve Pero es lo que querías, ¿no? O sea, querías tener tus cinco o seis chambelanes ahí y que bailaran la moderna y que mm -hmm. bailaran... Pero pues es que aquí sí si se usa chambelanes, allá no, allá en Colombia no se usa chambelanes, o sea, si se quiere sí, pero pues no es como obligatorio, ¿no? Ah, entonces, la que enseñara ¿con quién baila allá en Colombia? Con los papás, con los familiares, ah, si bueno. invita amigos de su colegio, pues también, pero pues no, no tiene que ser obligatorio que tengan que usar chambelanes. ¿Y tú soñabas con chambelanes o no? Pues no, porque nosotros tenemos una costumbre diferente, entonces no, mm -hmm. no, no, no. ¿Y a los 15 años tenías novio? No, yo a los 15 no tuve novio. Más te vale. Yo terminé el colegio sin novio. Más te vale. Dice <risa> Oxlack, en tus próximos 15 años, que los morollos sean tus padrinos. Pues sí, deberíamos de hacer unos 15 años para el canal. Eh, si fuera otra época, o sea, un, una época donde me fuera mejor, haríamos algo importante de 15 años... Pero bueno, va a ser importante igualmente porque creo que voy a estar con ustedes y eso es lo más importante que uno pueda hacer, ¿no? No voy a salir como Licito Comunica con su, con su vestido de 15 años o el Whatever también con su vestido de 15 años. Sí. Oxlack anda hace 15. Arriba los toxicidades de Ox. Jajaja, ja, ja, dice Jazz Elemental. No, estoy estoy bromeando. que yo no soy así? ¿No soy celoso? Ya que yo no soy celoso? ¿Ve que yo no peleo? ¿No? No, no, no digo nada no, no no ven yo no hago nada dice de dónde es la novia es de Colombia de Colombia unos güeyes se ponen a bailar con la quinceañera unos qué unos güeyes que se ponen ah es que preguntaron ¿Cómo dijo? preguntaron que qué que eran los chambelanes y dice José Ponce unos güeyes que se ponen a bailar con la quinceañera Dice, es que Maru no sabe qué son los, los chamelanes. Allá en Argentina, ¿no hacen 15 años con chamelanes? Creo que sí. Pregunta si que si los strippers. No. este Maru, allá en los 15 años, a ver, no, llámanos. Los strippers es para más adelante. Que nos llame Maru para... y nos cuente, ¿no? Sobre cómo se hacen los 15 años allá en Argentina. más sí, que nos cuente. Sí, porque Maru nunca nos cuenta nada de Argentina. Ya estoy dudando, ¿eh? Ya va a empezar el nuevo caso de Maru. Destapamos un día una mía trapito. No quiero que se vuelva a repetir el caso Maru porque no hay señas, no, no hay fotos, no hay este, mensajes, no hay audios, no hay llamadas telefónicas. Como que Maru en realidad podría ser trapito también. Podríamos estar ante el nuevo enigma Catfish. del canal el nuevo enigma del canal puede ser Maru trapito ustedes no la venían venir verdad no, no la venía no la veían llegar verdad no la sentían verdad pero mira, mira José dice que Maru sí es real a ver José Ponce pues mándanos una prueba José Ponce el WhatsApp foto audio imagen, lo que sea, pero que nos demuestres de que Manu es real, porque la verdad es que hemos estado investigando a Manu, y no encontramos absolutamente nada, creemos que Manu es trapito, que si es trapito, pues no pasa nada, o sea, seguiremos siendo amigos aquí, obviamente la vamos a tener. Sí, tele... porque Maru lleva muchos, claro. muchos años de aquí, Maru. Claro, Maru la aceptamos, sea trapito, no sea trapito, Maru es nuestra amiga, a Maru la queremos, pero pero yo siento, yo siento que Maru puede ser el nuevo caso del canal. Ya olvidemos Estrellita, olvidemos Mía, Maru será el nuevo caso, así que insístale que llame que mande un audio algo que compruebe que Maru es Maru ya ven, Maru dice que no, que no, que nada le mande nada sale Maru, pase las fotos para que, dice, pase las fotos para que pero ya no si Maru no quiere, pues no, es que nadie se le obliga a nadie, pues no pero aquí no estamos conociendo a Andrea pues sí, pero pues hay mucha gente que entra aquí y no les hemos visto las caras jamás y pues da lo mismo, o sea. No, no da lo mismo porque este, ya es, es mucho eh, conocernos. Es como catfish, o sea... Pero tiene que ser obligatorio ver, tener que verles las caras y si ya pasa mucho tiempo. ¿A Gabriel? ¿A Gabriel lo obligamos? ¿A Gabriel lo bueno, oblig... pero Gabriel quiso hacerlo, o sea, ah, pues, si la persona ah, de pronto, ¿qué tal que sufra de pánico a las... A Laurita a a la, la obligamos, al Maestro Martín lo obligamos, ¿A quién más obligamos? Voten, voten si quieren. Pero porque ellos quisieron, porque pues, no sé, o sea. ¿Tú estarías cómoda con que alguien detrás de una cuenta falsa esté escribiendo cosas? Pero pues, no, no es eh, que esté bien, sino pues, si la persona no se siente cómoda, o no le gustan las cámaras o no le gusta mandar audios, pues es porque le da pena o no quiero. Estamos en la época de la tecnología del celular. ¿A quién demonios le va a andar dando pena? Ah, todavía existe gente que les da cosita. Pues no sé. Entonces Maru quizá no sea trapito, pero entonces estaría teniendo como unos 35 o 40 años de edad. No creo, no, Maru. Si le joven. da pena, pues si es joven, entonces ella debe de hacer... De mandar audios, videos. No, Maru debe ser, debe ser joven, Maru. No, sí, Maru es joven. Yo, Maru no va a ser una viejita, ¿no? Yo creo que Maru no es su foto real. Que haga Le hacemos una videollamada. No pasa nada, no pasa nada. Todos, por ejemplo, yo no conozco a Carlos y lo saludo, yo no conozco a José y lo saludo. Pero José tiene una foto eh, de su. Mira, José. Pero Maru tiene, también tiene su foto. Sí, pero José tiene una foto siendo feo. Es decir, nadie, nadie que, que quiera ocultarse va a poner una, una foto siendo feo. Ahí está demostrando que es él. Pues que no tiene de otra que pone la foto de su cara y es feo y ya. Hola, ¿cómo estás? ¿Tú qué opinas, mi hermano? Hola, Gabriel. Este, ya me quedé pensando, Sería que sí? Principalmente buenas noches para Andrea y para ti, os le hago un abrazo antes de Navidad. Un abrazo. Abrazos, abrazos. ¿Cómo estás, Gabriel? Bien, esperando el frío. Ya ahorita ya, bueno, hace rato andábamos en Chor y ahorita pues ya, ya está, ya viene fuerte para mañana, ya, ya unos dos graditos, estando ahora no, como hasta frío. 20, más o menos. Oye, Gabriel, ¿tú con quién vas a pasar la Navidad? Pues mira, este, la voy a pasar con mi mamá, este, principalmente porque pues toda la vida lo he hecho yo, o sea, tengo, tengo seis hermanos y pues la mayoría de ellos nunca la ve, siempre la he visto yo. Entonces, nunca le he faltado hacerle su cenita, eh, hacerle las cosas que ocupo, porque antes ella lo hacía, pero pues ahorita ya no puede, pues, ya está grande. Ah, pues qué padre que pases uh. con, tu, con tu mamá Pues de eso se trata, o sea, yo sí creo que Eso de la Navidad debe ser un pretexto Pero un pretexto para este, Pues decirle a nuestras familias Cuánto las queremos, cuánto eh, Las extrañamos Y estar con ellos, eso es lo que uh -huh. Yo creo que si va a ser un pretexto Que sea ese, porque necesitamos Todos necesitamos mucho amor, mucho cariño Sí, el, la Navidad Va por etapas Este, Lo que decía Andrés es muy cierto la Navidad emocionante es para los niños. Los niños que esperan a, a, un, a un Santa Claus, que esperan regalos, juguetes, dulces, piñata, todo eso. Pues que y, niños pues, tan perritos. No, no, no, no. no. Sí. Y ya cuando uno crece, pues ya es más que todo. Andar de parranda, verdad son etapas cuando uno está en edad mediana, andar de parranda, posadas, fiestas, todo ese rollo. Oye, sí, ¿no? Como, yo, pues, no, no, no, no, no. como eso de, de estar me... tomando en la noche, o sea, que el 24 que vas a las casas de tus amigos y que están afuera de sus casas en una fogata y están tome y tome, ¿no? De eso. Andale. Todo eso son las etapas, ya una etapa más más grande, ¿no? yo digo, arriba de 40 años. Ya a los ya... 40 años, ¿Qué haces? Ya sientas cabeza, como quien dice, y ya lo que hiciste, hiciste, y lo que no, pues ya te fregaste. Te digo que son etapas, va Sí. Este, ya después ya sería nada más este poder convivir con tu familia, poder sí. ver tus hijos, poder estar con tu madre, y pues, te lo juro que yo siempre he hecho por mi madre, y cuando viene un hermano sí me emociona, porque digo, pues, lo que quiere ella es que sus hijos vengan a verla. Y pues, yo ya preparé la cena. Ya preparé la cenita para llevarla. Qué padre, Gabriel. Pues espero que la pases sí. bien con tu mamá. Sí. Y, pues si hacemos transmisión, porque pues nosotros vamos a estar aquí. Entonces, pues si Andrea quiere, eh, hacemos sí. transmisión. Si si va a querer que veamos una película, pues, pues vemos película, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Si no se, se ponen a hacer ahí, como yo hice, unos empalmes. Los conoces allá, sí los conocen allá en México, ¿no? Pues, ¿Dónde estás en tu lugar? Este, Pues aquí se llama como dormir de cucharita oh. O empiarnarnos No, pero yo te digo los, los uh -huh. empalmes de comida Ah, <risa> ah este, no sé, ¿qué son los empalmes? Pues mira, este, ahorita ya hice como 30 Para ver si llega alguien y come Haz de cuenta que el empalme son Tortillas de maíz, amarillas En manteca de puerco Uh -huh. Frijoles refritos con ajito y comino uh -huh. eh, Carne de cebrada y queso asadero Y A se ver. tapa con otra tortilla oh, O sea, que como quesadillas, uh -huh. como gringas, ¿no? Algo cuenta, sí ah, Pero acá en palmes con ah. luego se hacen al carbón Para que te agarren otro sabor ah, ah, mira, ¿y tú sabes cocinar, Gabriel? Sí, yo desde chico estuve trabajando mucho en cocina Y hice y hacer muchas cosas de hecho, pues te digo, no batalla a vivir solo porque hago todo. Todo sí. lo que exista en comida, sopas, tortilla, comida y todo, yo hago lo que se me antoja. Oye, Gabriel, ¿y no tienes hijos? ¿No te los has dicho si tienes hijos? Tengo dos hijos: tengo un hijo que tiene 25 años, es licenciado en enfermería. Oh. Este, y tengo otro de 17 años que está estudiando todavía contabilidad dos hijos. Ay, ya grandotes. ¿Y si están contigo? Sí, ya bien grandotes. Me salieron muy buenos, muy atléticos, muy trabajadores, muy estudiosos, muy... Dice Maru que presentes. Sí, claro. ¿Cuántos años tiene Maru? Ya está grande, ya Maru, tiene como unos treinta y cuatro. Pero ya quiere se... colágeno. Busca colágeno, dice. ¿Por qué? ¿Por qué botas Ox, ¿Por qué se a ver? Se <risa> Como hace, rato que, hace rato que llamó este camarada De allá de, ¿dónde es? De Estados Unidos, San Diego No sé dónde decía sí, sí. Que le viste a una abuela y él nunca, <risa> nunca te cambió <percampeó. risa> Que si no, él yeah. hubiera empezado Cuando tú le dijiste que te dolía la cabeza Él te hubiera matado de volada <risa> Que chupa limón me iba a decir, ¿verdad? No te iba a decir que, que si tú sabes por qué te duele la cabeza, ajá, y tú le vas a decir por qué, te iba a decir porque te falta el resto. <risa> yo yo sí. creo que si hubiera dicho y me duele la cabeza hubiera dicho chupa limón. <risa> chupa limón. Sí, ¿eh? oye, tuvo la oportunidad, tuvo la oportunidad desde ¿Tubo? el inicio. No, no, pues... Él estaba, como dice que ya no trona cohetes, pero a lo mejor sí si se la trona, a lo mejor estaba en otra onda. <risas> Oye, eh, hablando de tronar cohetes, eh, hoy estuve tentado a comprar unos cohetes porque, pues, Andrea dice que allá en Colombia no venden cohetes y le pareció extraño que aquí en la calle viéramos una, una señora vendiendo cohetes. Entonces, yo iba a comprar cohetes, pero, pues, eh, son peligrosos, la verdad, o sea, me acordé que sí son son peligrosos, ¿tú todavía traes puentes? Fíjate que, en, en, el año pasado, ya no, porque, está muy, muy penado ya, o sea, sí hay, gente que viene, te entrega, te vende y todo, pero, está, está muy penado, por eso de que, pues, se le hace mucho daño al planeta, por eh, las mascotas sufren mucho, me tocó ver un perrito, muy, muy bonito, un chivogüeño, que tenía la vecina de mi mamá, que, el año pasado murió de un paro por, por un cohete que echaron ahí cerca de un cuetón. No manches. Es y que esos perritos paro, también... Pobre es, con, con cualquier cosa les da un paro cardíaco a esos perritos, ¿no? Uy, hasta que le hagas bug. <risa> pero sí estuvo muy fuerte ese cohete, no sé si era un... Se le llaman tigre o r 15 algo así. Y el sí. perrillo lo traía cargado y pues ahí mismo quedó en los brazos de la señora. Uy, no, la señora lo correteaba al muchacho, pero pues nada, pues ni modo, son cosas que pasan. Yo tenía mucho que, sí. que no he echado puentes, o sea, desde niños, o ya como hace unos 40 años, pero eh, ahora que vi los puentes, dije, ah, pues compro unos, pero sí, lo, lo pensé y dije, no, son peligrosos, la verdad es que, aunque ya estemos grandes y obviamente lo hagamos con precaución, puede ser peligroso, entonces no había necesidad, pero Andrea dice que allá no venden, ¿verdad? No, allá pues hay piratería de, de, estas, de estos cohetes y todo esto, pero es, es muy difícil que vendan, o sea, para encontrar cositas por ahí para poder quemar, es muy difícil porque eh, creo que eso lo reglamentaron como en el 97 más o menos, o un poquito más para acá, pero pues de que sí eh, hayan lugares, por ejemplo, es por decir, el centro de Bogotá, donde uno puede ir a ver que gente profesional... Eh, quemen estos fuegos artificiales se puede ir a ver hay lugares donde los donde hacen eh, estos donde echan estos fuegos artificiales eh, pues gente capacitada para eso se puede uno ir a verlos pero de que se vendan así por la calle no o sea no es tan fácil encontrarlos porque la policía inmediatamente los recoge y se los llevan y les cobran multa de esos hasta cárcel entonces por porque lo, lo prohibieron porque había mucha gente que se quemaba había mucha gente que perdía sus manos se quemaban la cara perdían los ojos habían niños pequeños que morían por por eso habían otros niños que se comían estos estos, estos um, cohetes y todas estas cositas se las metían en la boca y morían entonces pues se cansaron de que, de que estuvieran estas cuestiones en diciembre muy comunes o sea moría mucha gente, y se accidentaba mucha gente con esto, entonces prohibieron eso allá. Entonces, hoy bueno, que salimos me pareció muy curioso de que vendieran eso por ahí y, y, y, y ya. Entonces, eh, allá no se ve esto así, por la calle, no se ve así como tan tranquilamente porque es muy difícil y está prohibido. Sí, pues es, es puro veneno, puro veneno y pura, pura cosa peligrosa. Te digo, yo he visto gente que que se ha dañado un dedo, o sea, casi lo vuela de donde sí. le traen, donde la mecha es corta. Sí. Ya nosotros cuando, sí o sea, cuando se pasó de la venta a la no -venta de un momento a otro, eh, los diciembre es para la gente que estaba acostumbrada a, a, a quemar estas cosas, no, pues la gente se aburría, la gente estaba enojada, la gente no quería, porque pues obviamente a la gente le gusta quemar estas cosas, pero ya la gente se acostumbró allá en Colombia y ya no. Ya no... Ya es muy raro que, que la gente queme estas cosas. Dice Katrina... Oye, debería ser ilegal en todo el mundo. Niños con autismo, animales, entre otros, sufren mucho. ¿Niños con autismo? Sí, se tapan les... los oídos, se, se es... ponen, se alteran. ¿Sí? Uh -huh, uh -huh. Uy, no, no sabía que los niños con autismo... Sí, les hace daño. Les hacía sí. malo eso. ¿A los animalitos hola. también? Sí, dime. Este, deberías, este pues empezaste platicando de, de platicar, que te dieran un consejo y todo, porque necesitarías empezar a no dormir tanto, porque hoy empezamos, entraste programado, hablando como, como robot, y luego la producción te mandó a Rolando, y luego Rolando... Con la actora de Andrea de que la foto y ¿Sí? empezaron a ¿Sí? a poner se alteró yo no yo y no te diste ¿Sí? cuenta que estás programado y la gente te para eso te quiere para serante sí, sí. producción te mandó Rolando sí, sí. para Pero no qué, que le gustaban las de plástico sí que grosero ya ya sacaron. lo corrieron y lo bloqueó gracias sí. Gabriel por defenderme gracias entonces este Andrea pues tiene que ser también tiene que actuar tú no sabes y pues son una actuación y pero pues sí pues, no, no caigas yo, en yo, eso yo, la, y es concentrarte que no vas a seguir siendo la diversión de, de, la, de la lesión yo había estado muy contento en siendo robot y me quitaron los lo contentos por sus actuaciones tan buenas que hacen ay pero no. yo no estaba bueno el, el biohumano bio humano que era Entré como vivo, estaba, estaba humano. Está, estaba <risa> bien, y con los lejos, pues ya, como decir, hola a todos. <risa> Muy bien, <risa> este, Gabriel, por ahí hay Taikempo que dice que nos va a contar unas leyendas, así que vamos a darle Andale. chance a Kaitempo para vamos, que nos hable. Vamos a darle oportunidad a que, a que pues de perdido, manden chat. yo ahorita todavía no puedo, te lo juro, si no lo haría para... Para la cena de la vida, pero apoyen con los likes, siempre veo que hay muy poquitos, y apoyen con el super chat, y esperamos esa buena leyenda. Va, nos vemos. Listo, gracias. Gracias. Bye. Ariel Max dice Bye. que yo de morro me quemé varias veces y por eso ya no. Es que de chicos nos daban. Yo, sea, se a, yo se alcancé a quemar cosas. Sí, ¿no? Uh -huh. En Colombia, antes de que la prohibieran, sí alcancé a quemar cositas. Mi abuelo, que le encantaba quemar estas cosas, se voló un dedo, no porque el borracho, o sea, se ponía hasta a beber Ajá. y le gustaba lanzar esos, esos aquí, ¿cómo se llaman? Allá se llaman voladores, los que hacen... Psh. Sí, sí, como puentes, ¿no? no, no sé. Y le gustaba mucho traer los paquetes gigantes de eso y, y los dejaba ahí en la casa, en la casa, imagínate, uh -huh. y le gustaba salir a quemar esto... Y como que borracho no, o sea, estaba ya muy confiado y se le quedó pegado uno yeah. de estos a, a la mano sí. y él intentó hacer o sea, así. Y le explotó. Y le explotó y le voló un dedo. Ay, no, voló. O sea que tu abuelo no tenía un dedo. Ajá, era, era como así. Como, como que este dedito no lo tenía. Uy. Pues sí, fíjate que sí, sí. Uh, ha habido muchísimas tragedias. Yo, ¿me y a acuerdo? mí casi, casi me meten en un... Allá en Colombia se llaman chispitas, aquí las que te conté, uh -huh. las que los niños hacen así. Uh -huh. Casi me meten de niña uno en un ojo, imagínate. Casi te uh -huh. hubieras quedado sin un ojo. ¡Ay, no! ¡No manches! Mío. Ah, sí. Ok, aquí está abierto ya el cosito para que ustedes llamen y nos cuenten las leyendas, porque alguien sí este, nos iba a contar leyendas. Mientras tanto yo les digo que por ahí vi un video de Perú. Hace mucho lo vi. Un video de Perú que... No sé qué pasó, que era diciembre... Había toda una calle de vendimia de, de cohetes. Eh, es un caso muy famoso allá en Perú, porque se murieron muchísimos. ¿Sí? Y el chiste es que explotó, está el video de cómo empiezan a explotar todo en la misma calle, sobre toda la calle, la gente grita y corre. Y esto se vuelve un incendio y una explotadera. Y ¿Sí? mucha gente se murió ahí. Eh, ¿Alguien sabe cómo se llama ese caso? Fue en Perú. Fue una tragedia enorme lo que sucedió, y ahí está el video para que lo veamos. O sea, si alguien encuentra cómo se llama ese caso, busco el video y debe de estar ahí. Yo lo vi hace como 13 años, seguramente. Vi ese caso, pero no recuerdo hasta ahorita. Dice Ox, Dross te mencionó en un video hoy. Le mandamos un abrazo a nuestro hermano Dross, a nuestro buen amigo Dross. Es muy buena persona, Dross, la verdad, muy, muy buena persona. Eh. Le mandamos un abrazo, siempre, siempre lo tomamos en cuenta, lo pensamos y le deseamos que le vaya muy bien todo lo que tiene, todo lo que logra, lo ha hecho eh, meritoriamente, eh, es muy creativo, es muy eh, ordenado haciendo sus cosas y pues eh, le deseamos que siga teniendo mucho, mucho éxito porque todo lo que ha logrado ha sido por, por él y por cómo eh, ha hecho su, su propio, su propia historia. Un abrazo al buen Dross, que sé que todos ustedes lo conocen. ¿Me regalas tantita como cuál? Sí, hay, ¿no? Sí. Eh, si alguien sabe entonces el caso este de de Perú, dígame y buscamos el video. Ay, sí, yo lo quiero oír. Yo, yo le abrí la ceja a una señora con un cohete. Oh, Dice Phil, eh, Guayaquil pasó algo parecido hace 21 años toda una calle donde se vendía, pero tenía, se prendió en cadena, o eran muchos heridos parecidos fallecidos, pues a lo mejor yo estoy confundiendo con Perú, creen que lo haya confundido, yo recuerdo que era en Perú, vamos a contestar esta llamada, buenas noches, ¿quién habla? Pues, hola, Buenas noches, este, um, eh, tiempo hace rato me, me diste chance de contarte unas leyendas. ¿Qué onda, tiempo ¿Qué onda? ¿Qué bueno? ¿Es eh? la primera vez que llamas? Gracias. No, de hecho, este, pues, ya te había contado la historia de la iguana gay, no sé si te acuerdas. Mm, Tú eres el de la iguana gay. Ajá. Ajá, sí. muy bien, muy bien. Pues ahí está mi hermano, entonces, pues, hoy nos vas a contar otras. Sí, bueno, este, pues, unas historias relacionadas con el frío, por así decir. Uh -huh. mm, un poquito, este, bueno... Eh, son historias que me han platicado, no, no sé si sean como leyendas oficiales, por así decir, pero me las han contado a mí. Y, por ejemplo, eh, aquí en los límites de Morelos con el Estado de México hay una comunidad que se llama Huejo Tengo, eh, Es muy famosa porque se siembra mucho aguacate y durazno. Como está, es esta zona elevada, próxima al volcán. Joyo tengo. Temperatura este. Joyo tengo. Bueno, tengo. Huejotengo, Tengo, se llama. Ah, huejotengo. Okay. Tengo. Sí, bueno, ya ves que hay cada nombre que pues, uno no escoge, ¿verdad? Pero así sí. se llaman las comunidades. Ok. Y en esta comunidad, eh, mi papá tiene un, con un conocido, una persona que siembra aguacate, este aguacate y durazno, y nos platica, hace rato, ya tiene tiempo que nos platicó una historia de que más hacia más hacia el norte ya entrando más al estado de México hay una carretera en donde dicen que se aparece una señora con un niño Ajá. pero que se aparece nada más en tiempos de frío entre diciembre y enero uh -huh. y que supuestamente mande, sí sí te estoy escuchando sí uh, supuestamente la señora aparece caminando con un niño y pide que le den que le den ray que le den aventón este, entonces supuestamente el que se para y, y se acomide a llevarla, sí. este, al principio, pues aparentemente todo bien, ¿no? O sea, que el, que el viaje, la señora va medio murmurando, platicando tantito, y el niño que dicen que no, que no platica ni nada. Pero que supuestamente ya, pasado, pasado un rato, que la señora y el niño se encorvan, sí. y supuestamente se pues se, se transforman o sea se transforman como en como en muertos como en como en calaveras, dicen y es que este supuestamente dicen que es este una señora que, que falleció o sea se murió con su niño sí. que se murieron de frío supuestamente caminando y que este pues ahora sí que se aparecen su eh, se aparecen pues como fantasmas sí. y piden piden aventón entonces, este, la gente dice que, que probablemente lo que buscan es, este, es salir de ahí, como que están penando, pero al parecer nadie ha podido terminar, digamos, el viaje, que es como que se aparecen, ¿Sí? se convierten así como en, como en muertos, enroscados, uh -huh. y lo que se cree es que, pues, la persona que logre que logre sacarlos de ahí o no, no se sabe como que completar un, un viaje, algo así, que tal vez llegue a determinado punto en el que desaparezcan, ¿no? ahora sí que como, como si se liberaran de, de su venar o algo así, pero que nadie supuestamente ha podido de, pues, terminar de llevarlos, por así decir, porque obviamente si se te aparece una persona y se convierte en un fantasma y en tu coche, este, no, pues es algo que no... No se le desea a nadie. Oye, ¿y, y esta persona que nos, nos platicó esta historia dice que supo de dos personas, uno cuando era niño sí. y otro más recientemente, hace como unos cinco años, que supuestamente se desaparecieron estas esta señora con su niño. Sí. Y que sí se transforma, pues, digamos, en, en cadáver. Y, y pues dicen que los choferes el al que le pasa eso, pues, salen corriendo y se enferman, quedan casi casi locos, o sea que es un trauma muy fuerte el, el ver eso ¿En dónde dices y... que pasa? ¿Dónde se ve esta mujer con el niño? Huejo Tengo se llama ah. es este, sí. digamos límites entre Estado de México y Morelos y es una comunidad donde hace mucho frío, ahorita han de estar como a unos menos 5 grados Huejo Tengo okay, no. Huejo Tengo ¿En la lengua? No sé si es una leyenda oficial, pero a nosotros nos la han platicado. Ok, entonces que se aparece esta mujer con su niño que se murieron de frío. Ajá, es lo que supuestamente la gente dice que se murieron de frío, y pues como si buscaran de alguna manera salir de ahí, o sea que alguien los rescate, como si, no sé, tal vez para terminar con, con, con el penar o algo así... No sé cómo explicarte. Sí. Oye, no, no conocía esa historia de, de estos fantasmas. O sea, siempre hay historias de esas, pero con una mujer, ¿no? Una mujer que se sube a los vehículos, pero que, que llevara a un niño. No, Ajá. no, no. Ajá. Me recordó también a la, al caso este de Kilómetro 31, donde se aparece un niño tirado en la carretera, que por eso hicieron la película. ¿No la hemos visto? Eh? No. Ah, pues al rato la vemos. ¿Sí? ¿Cómo se llama? No, Yo me es, que me es, buena. es buena, ¿no? Es buena esa película, sí, me parece Ajá, que, sí, que no tan que mal. es tan mala, que no es tan mala, sí. Ándale, ah, se me, pasó, se me pasó un detalle, este, supuestamente dicen que esta señora platica eso, platica que, que, este, que estaban pasando mucho frío y que, que sentían que se iban a morir de frío, este, entonces, este... Es como el dato, o sea, que, que la misma señora cuando se aparece dice que, que el frío, que, que se estaba muriendo de frío prácticamente. Ok, ok. Dice Hermano Recoba que sí, bueno. la película de Kilómetro 31 es un churrazo. <risa> Entonces, sí, tengo que verla a lo mejor, porque yo recuerdo que no estaba tan mala. Yo recuerdo que no estaba tan no, mala. No, bueno. Dicen que de las películas mexicanas recientes es una decente esa del de, de kilómetro 31. Sí, sí, sí la vamos a ver, porque a Andrea le gustan mucho las películas de terror, paranormales, uh -huh. y este y sí le han gustado algunas que, que han hecho aquí del cine mexicano. Uh -huh. sí. En Colombia han hecho películas uh -huh. paranormales de terror, ¿no? Uh -huh. ¿No hay películas paranormales uh -huh. en Colombia? Uh -huh. Sí, pues una que otra, pero... Puede ser actual, pero así antiguas, como me gustan, así como el cine mexicano. Sí. No. Pues vamos a ver si... Ah, tú has de conocer, Oxlack, tú has de conocer a Carlos Enrique Tahuada, ¿verdad? Sí, sí, de C hecho, de, de, las películas que hemos estado viendo son las de él, ¿verdad? Uh -huh. Sí, buenísimas. Ok. Y de casualidad has visto a Lucarda, también es película mexicana antigua, pero... Eh, igual de terror, pero esta trata temas muy, muy densos, así satanismo, este... Ya sabes, cosas tabú. Este, sí vimos a Lucarda, ¿eh? y nos pareció, este, sumamente extraña. extraña. Ok, bueno, yo la he querido ver, pero no la he podido conseguir, y este... En YouTube bueno, está, ahí eh, la vimos. Uh -huh. Ah, caray. Sí. La vimos oh, qué buen dato. Sí, sí. Sí, ahí pones y ahí te sale. Bueno, este, te cuento otra historia. Sí, sí. Este, dicen que también... Eh, Hacia, hay una comunidad que se llama Santiago Salicintla que es la más cercana, digamos, al, al volcán Popocatépetl. Y Ajá. no sé si alguna vez has oído la historia de, de Don Goyo, que por qué le dicen Don Goyo al Popo. Ajá. ¿Don Goyo? ¿Quién dijo que por qué le dicen Don Goyo? Ajá. Bueno, es que eh, es común decirle también Don Goyo al Popo. Sí, claro. Y hay personas que se preguntan de dónde proviene ese sobrenombre. Eh, resulta que en esta comunidad de Santiago Chalicintla dicen que se aparece un viejito Ajá. que dice llamarse así Don Goyo y supuestamente sí. dicen que es el espíritu del popo el espíritu del volcán que se manifiesta en forma de viejito sí. y es él el que le dice a la gente eh, la actividad del volcán o cómo va a estar el volcán si, si va a estar activo, si va a estar tranquilo y cosas así este, dicen que es como el espíritu del popo, apareciéndose así y que él les platica. Eh, pero dicen también, bueno, a mí una persona también eh, me contó, una persona que transita mucho por ahí con camioneta. Sí. Eh, me, me platicó que supuestamente en estas épocas, en estos tiempos de frío, también se aparece, pero en diferentes zonas, y que supuestamente busca gente que, que se acomida con él, o sea, que, que le dé de, de comer o que le lo tape por el frío, cosas así, ¿no? Y dicen que supuestamente si te topas con él y te dice o que tiene frío o que tiene hambre o que si le puedes ayudar en algo sí. y le ayudas, que supuestamente te concede, concede este, buena suerte, o sea, que es como, como que si le das refugio o si le das comida, Después él te agradece y él mismo te dice que vas a recibir bendiciones, que vas a recibir cosas buenas. Y supuestamente a la gente que le ayuda le va bien. Oye, por cierto, eso del popo, cuando explote el popo, dicen que se va a morir muchísima gente, ¿no? que ya explota? Yo creo que no. Es que está en actividad, por mucho tiempo ha en actividad, pero dicen que si explota, o sea, sí va a alcanzar a muchas comunidades. Y pues podrían morir muchas personas. ¿Tú quieres que explote el poco? Sí. La cuestión es: yo le tengo más miedo a uno que esté así, apagadito, calmadito, a uno que esté en actividad. No sé, yo le tengo más miedo como a esos que están calmaditos. Porque, como en cualquier momento, pum. Porque tienen tensión acumulada. De hecho, curiosamente, poca gente sabe que la Istatsiwal también tiene cráter. También tiene que Sí, es la mujer dormida, tiene que tener un cráter. Ajá. Creo que es Santalina. Ajá, creo que es Santalina. Que estaba y... tapado y pum, explotó. Pues sí. Lleva muchísimo tiempo inactiva. Dicen que también de llegar a explotar también sería muy peligrosa. lista Tzigüet? Sí, la mujer dormida tiene mucho tiempo sin que su cráter le funcione, ni que <risa> lo use. Entonces, pues el día que lo use, pues, yo creo que sí va a derramar mucho, mucha lava pues también sería muy, muy peligrosa la mujer dormida sí, va, va a ser una cuestión ahí medio, medio densa si llegara a tronar so, sí. de, del popo pues sabemos ¿verdad? obviamente que por su actividad y su su que es, que es un volcán peligroso que sí puede causar muchos mucho daño, mucho estrago ok, entonces dices que el espíritu del don de Goyo eh, anda ahí Ajá. caminando y es, pues es el volcán pero es hecho un señor. Ajá. Es lo que se platica incluso en la misma comunidad. Eh, se aparece, dice llamarse Don Goyo, y que en realidad es el espíritu del volcán. Oh, pero no me acuerdo por qué le dicen Don Goyo. Yo tengo entendido que por eso. ¿Por el señor? Ajá. Ah, caray. Este, Vamos a investigar. A ver, Alexa volumen 7... Alexa, ¿por qué se le llama don Goyo al Popocatépetl? Traducido de latines.com. En la tradición local, don Goyo, abreviatura de don Gregorio, es una figura anciana que encarna el espíritu esencialmente benevolente del Popocatépetl. Oh, sí es. no ¡Ay, sí es! sí sí! ¡Oh, no lo sabía, eh! Por Gregorio, sí, don bueno. Goyo, sí. No lo sabía. Ahí está el, ahí está el dato. También, este, Oxlack, te quería proponer una idea para un video, tú que tienes más recursos, para ver si puedes este, desmentir algo o no. A ver, cuéntame. Este, ahorita que estaban ustedes hablando sobre la Navidad y todo eso, y ya ya que vemos gente medio oreje como Andrea y todo eso, uh -huh, este, sí. resulta ser, yo tenía entendido que el árbol de Navidad, era una representación pagana, que el árbol de Navidad surgió como representación a un dios pagano, como una manera de infiltrarse en los hogares cristianos, algo así por el estilo. No, no sé bien el dato, pero te digo, tengo entendido que es algo así, como una manifestación pagana, sí. de, de un dios, de, de una cultura, algo así por el estilo, que, que es... este pues sí, como una manera de, de manifestarse, ¿no? En los, en los hogares cristianos. Y, pues, siendo así, tal vez este, no deberíamos ni de poner el árbol por ser una representación, pues, eh, pagana, tal vez maligna. Eh, sí, mira, no, no me parece que el, el árbol sea una tan, tan maligno. Eh, solamente recuerdo, fíjate que ahora en 24 de diciembre vamos a subir un video sobre las cosas que no sabías de Navidad Dentro de estas está lo del árbol, pero me parece que empezó lo del árbol eh, poniéndole manzanas a, a un árbol, a un pino, como decoración nada más. Entonces, poco a poco se unieron okay. elementos, ¿no? Santa Claus, el árbol, el 24 de diciembre, Jesús, los regalos, o sea, todo esto de la Navidad fue construyendo en la sociedad moderna de, de cosas que se venían realizando por algunas culturas al fin de cuentas como sabemos Estados Unidos pues está hecho, eh, no tiene una cultura base sino está creado de muchas culturas de todas las personas que llegan a vivir ahí entonces así es como digamos esa navidad que todos conocemos la navidad estadounidense se formó precisamente de diferentes culturas y en el video que les voy a subir el sábado, eh, podrán ver pues, cosas extrañas de la Navidad. Ok, bueno, ahí lo estaremos checando. Mm -hmm. Y bueno, te, o sea, te lo comento porque yo, yo tenía entendido algo así no lo he investigado a fondo, pero este, creo, que árbol... creo recordar ese tipo de datos. Sí, sí, había escuchado sobre ese, el árbol de Navidad que, que decían que ahí eh, hacían sacrificios en, en los árboles y eso. Sacrificios en los árboles. Uh -huh. O, oh, oh, oh, ya en la religión ya cristiana se supone que el árbol es el significado de, de que Adán y Eva comieron del árbol, el fruto del árbol. No. Por la culpa de Eva, tengo que estar trabajando, imagínate. <risa> <risa> que no chingue, ¿verdad? ¿Cómo nos todos, pasó? Todos. Nos pasó a todos, chingar todos, a todos. Nada más, por una mordidita. O sea. Sí. Podríamos vivir como hippies en el paraíso encuerados, y, sí. Pero no, tenemos que trabajar. Exactamente. Y pues imagínate, claro, se le está diciendo, sí. se le está diciendo, no toques eso. Pero ¿quién manda a Adán a ser tan débil? debió decir, no. No, Adán no era débil, Adán era, no, este, Eva, obediente. No. Es que el, el verdadero fruto no fue la manzana, el verdadero fruto fue la papaya, y pues ahí sí, bueno, <ríe> no y ¿verdad? <ríe> bueno, entonces ahí quien pecó fue, no, sí fue, fue Eva, fue Eva. Pues sí, si la primera mordida la dio ella, pues. Sí, sí. Okay. Ah, este, les quería platicar, bueno, compartirle, por ejemplo, estaba hablando Andrea de que en Colombia no se consiguen los cohetes tan fácil y todo. Sí. Y pues en, en México siempre hemos vivido con cohetes, este, de hecho, en mi pueblito yo yo soy de Yecapizla y aquí para todo echan cohetes, para todo, todo. Incluso hay, ha habido párrocos que se enojan, que les dicen que no compren tantos cohetes, que mejor hagan otra cosa en lugar de comprar cohetes. Pero la gente echa cohetes y cohetes y, este... Yo de niño me acuerdo que este, jugaba con mis primos en la calle y nos agarrábamos a cuetazos, así tal cual. <risa> o sea, nos, sí. poníamos, nos poníamos papel rollo en los oídos, nos tapábamos bien con paliacates y bueno, nos, nos poníamos uno de esos, este, de esos gogles que, que se usan para trabajar, para cortar metal. Y así nos agarrábamos a cuetazos <risa> y nos aventábamos cuetes este, de todo tipo. vendían los cuetes y lo aventaban a, a los otros. Sí, o sea, unos a los otros. ¿Y, y no se todos, lastimaron ¿no? alguna vez? Gracias a Dios, no, o sea, no no pasaba más allá de que a veces nos quedaban zumbando los oídos. Uh. Pero porque éramos conscientes. Y este, de hecho, nuestros papás salían a asomarse a ver que no nos fuéramos a, a lastimar mucho haciendo eso. Yo tenía un tío, de hecho, que este, como era militar, eh, ya falleció, pero este él agarraba los cohetes en la mano, se los tronaba a él, uh. Adrede y era así como que, como de diciendo, a ver si, si de veras son tan machos, también los acá. No, o sea, uh. agarraba un cohete y dejaba que explotara en su mano. Sí, uh. no le pasaba nada, tenía unas manos bien rasposas, por cierto. <risas> uf, uf, no, no, sí es muy peligroso, la verdad. Eso de, también sabes qué sí. hacíamos cuando eh, los cuetes, algunos se cebaban, no tronaban, y e ibas juntando la pólvora la pólvora La polvora, andale, sí. La juntabas. Hacías una montañita y ya luego la prendías. ¿no? <ríe> sí, le ponías una mecha, y esa madre era como una fotografía, y ¡fum!, el flamazo. <ríe> sí. Yo me acuerdo sí. que yo creo que un niño entró a la primaria y traía toda la cara como si como si hubiera, le hubiera explotado algo en la cara, tenía manchas, una mancha blanca en la cara enfrente, o sea, todo era moreno, una mancha blanca que le, se le abría en la cara, y era porque se había quemado al prender una montaña de esas de... de... no es cierto, se lo chopó un burro. Sí, pero sí se quemaban los niños, sí, sí era muy común, claro, porque no te daba tiempo, prendías la, la mecha y eso corra rapidísimo, no te daba tiempo de quitarte, y pues te daba el quemón. Sí, este... No, pues, este, ahora sí que como la pólvora, incluso si te llegabas a, a llenar de pólvora tú, este, con un chispazo que te brincara ya, este, la pólvora se prendía. Te lo digo porque, este, le llegó a pasar a una que otra persona aquí de los que echábamos cohetes que abrían los cohetes y se llenaban de pólvora las manos o a veces el pantalón. Y con las chispas de los otros cohetes también se prendía esa pólvora. Exacto, exacto muy muy buena niñez, mientras no nos pasara nada, pero nada. pero ahorita como que sí, yo ya lo pensé, o sea, hace rato que quería comprar cohetes, dije, no, ¿para qué le arriesgo? O sea, imagínate, de niño no había nada de miedo, y ya de grande te empieza a dar miedo todo, ya no lo haces. Ándale, sí, ya, ya no nos hacen como antes, ¿no? Sí, no, ya no, y creo que los niños ya tampoco tienen la costumbre de andar echando cohetes, bueno, no sé, a lo mejor en los pueblos sí, todavía... Los niños sí sean pues eh, inmunes a los cohetes, pero en las ciudades no. En Morelos, por ejemplo, lo que son los días, meses patrios como septiembre y ahorita estas fechas diciembre, enero, la policía no, no, no hace nada. Bueno, o sea, no es que no haga nada, sino que más bien la gente ya sabemos que, que es temporada de cohetes, entonces la gente va a echar cohetes y nada más hay que, pues, como como mantener al, al margen el cohete, o sea que que sea seguro, pues, que, que la gente los eche, pero ya es costumbre. Sí, sí, ya es, ya es costumbre. Muy bien, mi hermano, ¿algo más que nos quieras platicar? Mm, bueno, no sé si te pueda pedir un consejo. A ver, pues, ahorita que estoy, no estoy cobrando la consulta de una <risa> vez. <risa> ok, pues, mira, yo ya llevo... Yo y muchas personas llevamos prácticamente cinco años esperando una vacante en una empresa, pero no sale. Y la empresa tiene problemas, que según los trabajadores están en huelga y que no sé qué. Y este... O sea, es un buen trabajo. Es, tiene seguro prestaciones. Uh -huh. Pero pues ya incluso muchos ya, ya desertaron de la, de la empresa. O sea, los, los que están adentro trabajando sí. nos dicen, no, que síganse preparando porque... Estamos luchando por eso, que, que haya vacantes y, y que haya trabajo y todo, ¿no? Pero, pues, este, honestamente yo ya me estoy desanimando. O sea, gracias a Dios tengo... Es de esas empresas que tienes que tener recomendación para entrar y tengo una buena recomendación, pero... Sí. Pero como ya ha pasado mucho tiempo y, este, pues, igual uno no deja de trabajar y todo, ¿verdad? Pero... No sé, o sea, honestamente ya estoy pensando yo también en, en dejar de pasar y ponerme a hacer otras cosas porque, pues, en el tiempo que ha pasado pude a lo mejor ya haber emprendido otros proyectos que, que tengo en mente. Sí. Y no sé, o sea, te lo pregunto porque, como te diré, yo vengo de una familia de maestros y hay muchos pensionados en mi familia y siempre ha sido como que el estigma, ¿no?, de... Sí de tener un, una seguridad social, por así decir, pero claro. honestamente ahorita ya la mayoría somos freelance, aunque trabajemos donde trabajemos, ya para todo va a ser un Afore y, y, y generar nosotros nuestro retiro. Sí, claro. Entonces, no sé tú qué opinas sobre esta situación. Bueno, primero que estas cosas como las este lo que te dan para el retiro, tu Afore para el retiro y demás pues eh, sí, las, las empresas se lo están evitando, ¿eh? porque pues, obviamente no quieren pagar para el retiro de las personas que trabajan por mucho tiempo, por eso los contratos se hacen eh, ya semestralmente, mensualmente, eh, anualmente, ya no son contratos así a largo plazo, precisamente para evitar eso de, de la FORE y de pagar pues para el retiro. Pero las cosas suceden por algo, y lo que suceden es por lo que tú traigas en la mente. Es decir, lo, las cosas que te pasan en la vida no son por, por algo bueno, por algo malo, porque así es el destino, porque no lo es, etcétera. Suceden simplemente por la idea que tú tengas en tu mente. Quizá no te estés dando cuenta qué es lo que realmente quieres, en qué es lo que realmente sueñas, o si no estás soñando en nada y es por eso que no, se con, con, no, se, no lo logras, es precisamente eso, tú lo construyes en tu mente y, y si no has estado en esa empresa es porque lo que tú sueñas, lo que tú vislumbras, eh, no tiene nada que ver con, con esa empresa. El, el camino es diferente a lo que tú estás pensando. Y si realmente estás pensando en querer estar en esa empresa, pues lo más seguro es que estés, pero quizá no es lo que mejor te convenga. Así que lo que debes de hacer simplemente ordenar tus ideas en la mente, es decir, soy tal, eh, me llamo tal, tengo tantos años, quiero ganar tanto, quiero tener este tipo de vida, quiero tener estas cosas en mi vida, quiero lograr esto en mi vida, etcétera, tenerlo claro y sobre eso las cosas van a venir y se te van a empezar a, a dar como sea, sea quizá en esa empresa o quizá no, porque no sea en el camino, el chiste es que no pienses en que quieres estar en una empresa, porque sí, el destino te lo va a dar, pero a lo mejor no te va a dar los beneficios que tú estabas pensando, mejor solamente piensa en lo que quieres, en el disfrute, en lo que logras, en lo que tienes a cambio de las cosas, porque la las empresas y los lugares donde trabajas no son el, el fin, solamente son el paso o el camino para obtener lo que tú quieres, así que Pon, pon orden en tu cabeza qué es lo que realmente quieres y siempre todos los días piénsalo y deja que fluyan las cosas. Si tienes que estar en esa empresa, vas a estar de una u otra forma. Pero si no, es que no es el camino que te lleva a lo que tú realmente estés pensando. Ok. Sí, es curioso porque, de hecho, pues el trabajo en sí, o sea, sería una buena fuente de, de ingresos y si te digo... Incluso me darían seguro y todo, pero yo lo tenía pensado para, o sea, tener ese trabajo para tener un ingreso y poder hacer otras cosas. Exacto, bueno. a lo mejor te está ganando más en la mente de esas otras cosas, que es lo que realmente quieres. Entonces, pues solo piensa en lo que realmente quieres, no pienses voy a hacer esto para ganar tanto dinero, ahorrar tanto por tanto tiempo para después invertirlo en algo más, y no pienses en eso, no, nada de eso, solamente piensa el final, es decir, yo quiero tener 100 mil pesos para mañana, para pasado mañana, para un mes, y con esos 100 mil pesos quiero hacer estas cosas, eso es lo único que tienes que pensar, ya lo demás te va a salir, de alguna u otra forma, no pienses el camino, porque si piensas el camino, vas a lograrlo, y eso es lo que no está bien, si piensas un camino a largo plazo, es lo que vas a tener y eso es lo que no nos conviene. Solamente piensa al final qué es lo que realmente quieres. Ok. Bueno, ¿sabes? Es curioso porque como que de alguna manera está, estoy acostumbrado a, a que me digan, no, pues, este, piensa en tu futuro, en, en algo seguro y cosas así, ¿no? Pero... Una respuesta como la tuya es más, este, digamos, más alentadora, porque no piensas tú en como que, como que en, tanto en la seguridad, sino más bien en la realización, por así decir Exacto, exacto. Solamente realízalo. Y si quieres tener algo para tu futuro, piénsate también en el futuro siendo próspero. Solamente eso. No pienses el camino y quién te va a hacer dar la prosperidad, sino solamente teniéndola, la vida te va a dar todo lo que necesites para que al final tengas lo que deseas. Ok, ok, bueno, pues sí, este, gracias, gracias Oxlack, por, por la respuesta, por, por permitirme platicarte unas historias y aparte brindarme un poquito de tu experiencia. Claro, sí, mi hermano, y... con gusto. Y bueno, no, no sé qué más agregar este De nuevo te doy las gracias Y, y bueno, curiosamente este, Me estoy aventurando a, a probar en el stand-up comedy Ya he probado con, con muchos conocidos y, y la verdad es que he logrado hacerlos reír muchísimo Ajá. Me dicen que lo intente y, sí. y que pues igual me va bien Ok, muy bien, mi hermano, pues inténtalo, si eso es lo que te gusta, pues adelante, uh -huh. adelante, solamente vive y uh -huh. que te dé felicidad lo que hagas. Okay. Bueno. Te mandamos un pues, abrazote, pues, mi hermano, gracias por la llamada. Muchísimas gracias a ti, Osler, por, por contestar, Este, ojalá eh, sigan más este, que tus proyectos este te sean mucho más fructíferos y seguimos pendientes de tu canal, de, de los videos eh, temas paranormales este ojalá también hables del Krampus porque este no recuerdo si en tus videos de criptozoología has incluido el Krampus pero... el sábado, este, el, el sábado va, vamos a hacer un video donde se habla del Krampus lo de esto de la navidad pero sabes que ahorita que me acordaste tengo un video del Krampus que lo puedo volver a, a hacer si ¿Sí suena bien Gracias por recordarme al campus. Ok, okay bueno, eh, muchísimas gracias, bendiciones, saludos, saludos, y estamos pendientes. Bye. Bye. Dice aquí Goyo García que... Te quieres parecer al cubo saliendo con tu novia sí pues, pues muchos salen como el cubo, o sea. no, no creo, yo creo que él sí es el primero en toda la historia del, del no, mundo. yo he visto otros que salen no. con sus novias y que tiene, o sea, yo no creo que el cubo no te, te entristezcas porque otros salgan con sus parejas, o no, sea, la verdad, no tiene por qué molestar La verdad, en mi vida jamás, nunca había visto que alguien saliera con su novia en alguna transmisión, en, en un video, en yo una sí. película. Yo sí he visto. Nunca en mi vida. La verdad es que sí, sí. Yo sí he visto. De hecho, cuando vi que cubo salía con su novia, dije, voy a imitar eso, ah, porque este, creo que da muy buenos resultados. Sería, es chévere, chido. Sería este, <risa> padre copiarle. Yo, yo copio puras cosas buenas, ¿no? Pues cuando vi <risa> cosas que, buenas. que cubo ya tenía novia y que salía con su novia, pues dije, pues yo también tengo una novia, o sea, vamos a salir juntos a ver si me va claro. igual de bien que el cubo. Claro, es que él es muy influenciable, entonces... Tenías que salir tú como él. Sí. Digo, no me va tan bien como él, pero sí, la verdad, a nuestro amigo que dice que, que tuve que salir como el cubo con mi con mi novia, sí. Sí. Sí, sí es una copia completa. Sí, es, es que una hay que copiar. Copi sí. Espero que él no se moleste, digo, no le quitamos nada y espero que tú tampoco te, te molestes, ¿no? Eh, lo hacemos, pues, este, sí copiamos, pero, pues, no sé, decimos otras cosas, ¿verdad? Uh -huh. Eh, ¿qué te pasa? ¿estás bien? dice ¿estás bien? ¿qué dijiste? lo inventó él <risas> la realidad, ¿qué dice? Ay, hijos, ¿La, la, la receta funciona hay que copiarla, exactamente, si la receta eh, funciona, hay que copiarla dice Serena Pil ah, con todo respeto, estás guapo ah, cabrón ah, Carlos, ah, Agostina Agostina le dice a Carlos con todo respeto, estás guapo oh ¿Quién es Carlos? A ver, vamos a ver quién es Carlos. Que Agostina, que también es argentina. Agostina, ¿eh? también es argentina. Agustina y le dice a Carlos que está guapo. Vamos oh, a, a buscar a Carlos. A ver, hay un Carlos, pero no sé si ese es ese Carlos. Hay un Carlos B. Pues vamos a ver, vamos a buscarlo. Carlos B, vamos a ver. Carlos B, Carlos B, Carlos B, ah. es ese, ¿no? A ver, creo que es el. Oh, ¡Órale! ¡Órale! ¡Carlos ya agarró! Sí es Carlos V, ¿no? Sí, ¿verdad? Creo que sí es Carlos, Carlos V. Carlos V. Sí, Carlos V. ¡Oh, perro! ¿Cómo le hacen, eh? Uh -huh. ¿Cómo le hacen? Así nada más de... Miran su fotico y listo. Listo. Se o sea, ven la foto. Sí, por eso yo creo que Maru... Maru pone una foto de la que no es. De hecho, vamos a buscar sus fotos en internet y vamos a descubrir a Maru porque yo creo que Maru trapita. tú no crees que Maru no, trapito no a Maru hay que dejarla quieta porque, porque está tranquila <ríe> ella no hace nada ella está tranquilita y ella ya lleva mucho tiempo aquí cierto Maru <ríe> pobre pobre este pobre Maru <ríe> dice Güey bueno, García este ya Maru pero mala estrategia conseguir, no había antes de Navidad, ahora dice sí, sí. pero mala estrategia conseguir, tiene que no comprar había. regalos ahora tiene que gastar en regalos pero Agostina es de Argentina, así que y, y Carlos se ve como que es de Iztapalapa, entonces están lejos todavía, con un saludito por internet no tiene que gastar ahorita todavía pero yo sí me preocupo ya mañana voy a estar tronándome los dedos, por eso espero que hoy haya superchats porque aquí, quien va a recibir regalos, pues es Andrea. Y mañana. Que sí? Mañana voy a ver qué hago. Voy a ver qué hago mañana. Ahorita me voy a ir a la Central de Abastos a, a jalar, a trabajar ahí, para que la mañana ya tenga con qué. Ah, no, hables que yo nunca te pido, mamá. Y ir a comprar un regalo. No, no, digas eso que yo nunca te pido nada. No. no, la verdad ya nada más me pide coquita y taquitos. Y hoy sí. le di coquita y, ta y taquitos. Uh -huh. Mi amor, mi vida hermosa. Eh, Serías tan amable, por favor, de regalarme un poquito más de Coca-Cola, no me puedo levantar porque estaría atropellándote, no puedo moverme por ningún lado, por eso te pido a ti que de favor me sirvas, no sientas que es machismo ni que el patriarcado que está imponiendo mi ley sobre ti y que yo con mis manitas puedo hacerlo bueno. yo mismo. Está bien, okay. voy a hacerlo porque me lo pides bien Sí, gracias mamá, gracias Aunque queda poquita y esa es mía Entonces ¿Qué vamos da, a hacer? Dame agua, dame agua de la, de la otra <ríe> No me yo te doy un poquito sí, <risa> Si ya no hay coquita, dame de, de la agua que está ahí también Ok, dice acá <risa> Ah, ¿o esta? ¿Esta es tuya? Ah, esa dame dámela, dámela y tómate la coquita ¿Quién va a orinar sangre? Seré Ay, yo. No. Quien orinará sangre después seré yo por pedir tanta coquita. Déjame terminar. No, Déjame terminar. Por eso pedí mejor de esta. <risa> Ox que es colección de piedritas de riñón. Jaja, ja, ja, ja. Martínez de Loa, la verdad. Ah, Carlos Ube, Roque, ah, John Piratón, ah, o sea, todos están riéndose. Hacen su fiesta ahí. Hablen de cosas hagan fiesta, hagan que fiesta. pasan de Navidad, como el asesino que se vistió de Santa y mató a una familia entera. Pues mejor llámanos, Johnny, y cuéntanos, ¿verdad? Había otro que se llamaba Sergio, no me acuerdo quién, que, que decía que tenía un video donde alguien se accidentó con. Con esto, eh, eh, de, um, con esos tronadores, ¿cómo se llama eso? ¿Cuetes? Cuetes, sí. Ah, yo iba a buscar el video este de. Ah, sí, búscalo. búscalo. ¿Sabes qué? La mesa, me estaban diciendo que la mesa o así, el video este de Perú, voy a buscarlo. ¿La me mesa redonda o mesa plana o cómo era la, lo que me dijeron? Vamos pero, si, pero yo un, día, si yo un día me llego a quedar pelón, ¿me vas a quedar? Porque la verdad sí se sí me está cayendo el cabello ya. Sí. Pues ya que, ¿verdad? Como yo no dije ya que yo dije pues sí, claro. No importa, sí me pondría un chuchuluco. Te tatuó pelitos en la cabeza. Mesa morolla, <risa> mesa redonda, no era otra mesa. Vamos a buscar el video. Eh, explosión. Compramos una peluca. Explosión. <risa> este, en cohetes. Perú. En los años noventas, ¿no? En los noventas. <risa> lo que dice Serena. Lo que dice Serena. Hombre. No, no veo. Si te quedas pelón, te pones un piercing en la ceja y te pones a hacer pesos, dice. Sí, yo creo, sí, es lo que... Así fue a tiempo que entré de Perú, noticiero. Este, A ver, ¿quién, ¿quién me estaba diciendo? ¿Saben cómo, cómo era el nombre de esto? Me saqué. Actual. Mesa redonda, pero no. Mesa que nos aplaudan, no manches. Mesa <risa> rectangular. ¿Qué piensas de del caso de Josué, Susana González? Oh, pero sí, mira, eh, ponlo así, a ver. No. Año 2001. Ah. ¿Es 2001, no? Son cuentas. Ah. ¿No era ese video que estaba ahí abajo? es este, la este, este, mira, incendio ah, de mesa redonda no. mesa redonda 20 años a después. ver, ese sí no lo he visto este está bien loco a ver. a ver vamos a compartir, vamos a verlo juntos sí, era mesa redonda este mesa redonda vamos 2001. a compartir dice. presentar compartir pantalla compartir pantalla ahí está esa redonda vamos a ver ¿20? ¿No? infierno se abrieron en este lugar estamos hablando del incendio de mesa redonda en el centro de lima el resultado cerca de 300 personas muertas 500 heridas y hasta ahora un número indeterminado de desaparecidos Producto de la explosión en cadena de gran cantidad de artefactos pirotécnicos que se comercializaban indiscriminadamente en este punto. Acompáñenos a recordar este episodio de tráfico en la historia de nuestro país. Jugando y, ya está jugando y de repente todo se comenzó a prender y, y hubo pánico, la gente corría de un lado hacia otro. Estábamos este, vendiendo normal como cualquier, otro, como cualquier otro día, y entonces empezamos a escuchar los pirotécnicos, empezaron a estallar uno a otro, la gente corría incluso hay gente que empezaron a sequear las tiendas justamente cerramos, y fui a ver a mi, a, mi, a mi cuñada, no la encontré regresé pero de una otra manera y la gente empezaron a subir hasta, hasta el último piso, empezamos a ayudar, varios se cayeron y, y uno se quemó, se quemó en la parte de atrás. O sea, fue horrible, ¿no? En la, cual, en la cual no pudimos... Me sentí impotente en poder ayudar a más personas. Salimos corriendo y, y estos son los resultados de, de, de, de, de toda esta, de esta quemadura, ¿no? Y hasta ahora no, no la veo a, a mi cuñada, ¿no? Y yo este, de otra manera estoy buscándola y uno se siente impotente, ¿no? De, de hacer otras cosas. Incluso por la magnitud del, digamos, de, de, de, de la emergencia se movilizaron unidades de callado de los conos norte sur, ¿no? Una emergencia bastante abra, no solamente, en, en, digamos, en requerimiento de personal, sino de unidades especializadas, ¿no? Por la cantidad de gente hasta ese momento extraviada, no sabíamos exactamente la magnitud de las pérdidas humanas o de vidas humanas que había en ese momento. ¿no? ¿En el caso de los todo mundo uy qué nombre ¿Com comerciales? con comerciales está con comerciales estamos la vía pública y en pequeños almacenes vecinos. Las primeras detonaciones no llamaron la atención, pues de cuando en cuando se corría la voz de saqueo, lo que hacía que clientes y comerciantes se encierren en sus tiendas por precaución. Ingresaron a sus propias trampas mortales. Era como si fuera las 12 de la noche en un, de un aniversario cualquiera y se sentían detonación pues detonaciones, los fuegos artificiales, las luces que volaban pero en este caso todos concentrados en un solo lugar, ¿no? O sea, esa era la, la, la primera sensación, ¿no? El resplandor que se veía de las detonaciones de los, de los fuegos artificiales era bastante evidente, ¿no? Se notaban a, a cuadra de distancia. Todo se tan rápido, la gente empezó a correr, seguro, todo es lo que ha, ha ayudado a que se, se propague más rápido, en serio. No ha habido agua en el momento, los grimos tan seco no tienen agua. Había manguera en la galería, se abría y no había agua eres hermano, no se puede hacer nada, tenemos que esperar a Dios los bomberos para poder socorrer un poco el incendio. Sí, ¿Ha visto varias personas muertas salidas? No, había la gente que salió quemada, inclusive yo ayudado a varias personas saliendo de allá. <risa> sacando afuera porque estaban quemados, la espalda, el hombre. Son varios policía? La gente no había visto eso, lo mismo bueno salió con la gente al hombro. ¿Sabes te puedo explicar? Que escuchaba como si fuera un aniversario. adversario. Entonces dije, ah, no, no, esto es. Aquí, salía humo. Con que aquí por acá y la gente corría. Al frente de esa casa María, había más de 20 personas Enrejadas arriba, aficiados Los bomberos Con Sitzaya ¿Sabes qué? ¿Por el lujo que ¿Por el lujo que se entendió también eso los mató? Sí. Porque aunque se encerraron, el El fuego que del dobla hacia el Giron Cusco, incendiando 14 vehículos. Se calcula que esa noche reventaron en total 900 toneladas de fuego técnicos. Al estallar habían generado temperaturas de hasta 1200 grados centígrados, como las de un horno en fundición, por la cual muchas víctimas fueron reducidas a cenizas. Más un relá de una de los perros en las galerías, ¿no? Que habían al momento de la explosiones de que se produjeron porque fueron hacia se propagan en la en la calle. la gente se refugió y entró a refugiarse en las galerías que lo consideraron un lugar seguro, ¿no? Algunos corrieron hacia un extremo igual las explosiones los alcanzaron. Eh, los Dios se puede solamente el problema la gente que estaba entre o día protegiendo la galería, ¿no? Los que se encerraron, en los stands murieron por explosión espontánea, las puertas metálicas evitaron el paso de las llamas pero se recalentaron tanto que la gente en el interior se encendió sin estar en contacto con el fuego. Mucho material pirotécnico, y eso sí hizo un comienzo. Aquí había bastante, estaba sobrecargado material pirotécnico. Sabía que estaba por un lado que erradicado, pero no. La verdad era que todo estaba por acá, y eso sí es lo que ha ardido muy rápidamente. ¿no? ¿Habría un número aproximado de personas muertas, heridas? Mire, vamos a hacer apenas terminado un consenso de cómo está la situación, pero hay bastante crítica. ¿no? Todo Ay, Habían colocado muchas rejas al interior de los pasadizos de las areguillas Todos ellos cerrados con candados y candados fuertes lo que impidió de alguna manera el, el libre tránsito de las personas hacia, digamos, a los lugares altos, ¿no? Para sentirse protegidos. Encontramos gente atrapada en montones detrás de las puertas, gente que tratando de alcanzar la azotea del techo no pudo hacerlo porque encontró una reja con candado y, y ahí se fueron juntando hasta que finalmente el humo los alcanzó y murieron asfixiados. Gente escondida en los baños, madres, hijos, en fin, o sea, un escenario bastante bastante duro de, de, de recordar. ¿Qué es lo que le llamó la atención en primer instante cuando bajó de la móvil? El caos, la desesperación, la gente que no dejaba de ingresar a algunas unidades de bomberos porque ellos querían también saber quiénes de sus familiares, amistades, estaban, digamos, afectados por esta desgracia. Eh, la policía tratando de controlar la masa nosotros los bomberos todavía una zona distante estábamos por, por esta zona más o menos casualmente y el incendio estaba pues a unas cuantas cuadras de acá ¿no? entonces organizarnos fue bastante complicado porque ya a esa, para esas alturas no había luz se había cortado el fluido eléctrico eh, había peligro de colapso estructural como como finalmente lo hubo hubieron, hubieron algunas casas sobre todo la esquina de Cusco con la abuela que se vino abajo que está grabado en, en, en videos de la época y el olor a pólvora, la cantidad de productos inflamables, el incendio todavía estamos, prendido, o sea, estamos con este caso de Mesa Redonda en Perú, muy horrible, este, ya, gente de Facebook, ya bloquea a ese tipo, tipa, no sé quién era, que los estaba molestando en Facebook, los de YouTube no se habían dado cuenta, pero en Facebook había una persona que estaba chingue, chingue, chingue, ya ahorita que vi el chat, lo, lo bloqueé, este, pues sí, pasan, eh, vuelve a hacerse otra cuenta y vuelve a entrar y vuelve a estar chingando, lo vamos a bloquear, pero ya para la gente de Facebook ya lo, ya lo bloqueé porque estaba molestando a todas las chicas ahí de Facebook y estaba diciendo groserías y demás. este Pues este es el caso, este de la periotecnia. Yo creo que esa, si alguien es de Perú, estaría padre que nos llamara y nos platicara cómo fue eso. sí porque pues al parecer era como un corredor navideño, es decir, se vendía ahí pirotecnia junto con otras cosas en esa calle que estaba pues abarrotada, llena de gente, y pues algo explotó por ahí, no sé si tenían pues, eh, pues muchos, muchos juegos pirotécnicos en alguna parte que fueron los que terminaron explotando, pero todo explotó a la vez y ya vieron cuántos, Automóviles, 14 automóviles. Ay, no, es terrible. No, eran siete, ¿no? ¿no? No me acuerdo cuántos. Siete. Y los edificios, pues, empezaron a incendiar todos los de al lado. La gente se murió quemada y otros se quemaron, se murieron asfixiados. Y sí. fue terrible. Eso fue en el 2001, allá en Perú. Si alguien es de Perú y nos creo quiere que, contar sobre creo eso. Que había otro en Perú? Por ahí pasaste el video, creo que hay otro en Perú. Aquí también ha, ha habido, ¿cierto? Sí, eh, aquí en Pueblos, en algo Feo, también, muy feo. Dice, Oxlack, oh, te escribí en WhatsApp. Eh, eh, ella, ella estaba hablando, parece que es de Perú. A ver, soy... Oxlack, hazme un paro, saluda a Melissette. ¡Ah, cabrón! Oxlack, hazme un paro, saluda a Melissette. Soy de Valle de Bravo, please. <risas> a ver, vamos a ver. Vamos a hacer el paro por su na por Navidad, ¿no? Vamos a hacer paro por Navidad, vamos a dejar de, de compartir la pantalla de la quemazón en Perú, y vamos a compartir la de este amigo, este compañero, que dice que le haga un paro y que le mande un saludo a Lizeth de parte de él. Ahí está Lizette. Lizeth, esto es lo que has conseguido con tu atractivo en el chat, pues mira, ya tienes un admirador que te manda un saludo, Aquí te lo presento en vivo y en directo. Estamos haciendo la labor que nos pidió nuestro amigo. Eh, se da eh, permiso de mostrar el teléfono, entonces... Ahí, ahí vemos que está tomando tequila en un vaso de plástico. Ya lleva, <risa> un vaso co de plástico. lleva como cinco tequilazos, incluso le da un poquito de ojeras, porque pues... ya <risa> No, pero era de cosas de ayudarlo, no de... ¿Eh? <risa> Y dice, Lisette, con estos ojos, te, me manda un mensaje que dice, Lisette, con estos ojos, te veo todas las noches ahí, <risa> en el chat. Solamente te observo, no digo nada. Hola, Daría. Solo pienso en ti. Me imagino cuando estemos juntos. Ya pronto serás mía. No sabes de mí, pero Oxlack <risa> me hará el paro para que me conozcas. Te voy a invitar unos... Tequilazos. Pero, ¿cómo? ¿Eh? ¿Cómo se van a conocer? Tienes que mostrar el teléfono. No, no, no. Pues ahí está. Ah, bueno, este, Liset, ahí está, Liset. Para que veas que tú también tienes quien que estás ahí rompiendo corazones. No, no veo este. Ah, por ahí anda Lisette, sí no, la, vi. No la vi. No la he visto que comente. Sí la he visto. Bueno, vamos a ver qué comente, Liset. Lisette no, no quiere. Lisette, escribe. Liset no quiere. Mira, Lice, incluso vamos a hacer algo. Si más. te gusta mostramos el número. Soy bravo, please. A ver. Vamos a llamarle, ¿por qué no? ¿Por qué no vamos a llamarle? Liceo y yo. Vamos a ver. Hola, buenas noches. Bueno. ¿Cómo estás, mi hermano? Saludos. Buenas noches, Hola. buenas noches Andy, buenas noches Hola. a todos Recibimos una llamada, una llamada tuya, ¿querías platicarnos algo? Ah, solo eso, este, mandar saludar a, a Lizette. Ah, si ¿sí era solamente para eso, Sí, o sea, ibas directo sobre Lizette. Era mi historia paranormal <risa> Ok Acompáñenme a escuchar esta triste historia, ¿verdad? <risa> Dice que, Lizette, Lizette ni me saludas para, pero para el chisme estás bueno Dice, dice Lisette oh. ah, Sí, acá hasta, ya se escondió Ya se escondió ¿Tú, ¿Tú estás en el chat de Facebook también? Sí, en el de Facebook, sí Soy de Valle de Bravo Somos casi vecinos ah, ah. Muy bien, mi hermano Oye, ¿y desde cuándo has visto que Lisette ahí comenta? Es que tenemos un, un grupo de WhatsApp uh -huh. Y nos comentamos todo lo de Lo de los directos Los comentamos al otro día Ah, ok, ok. Sí. Ya, pues ya tenemos rato ¿Y también te sigo hace como unos siete años algo así. Ya. Oye, ¿y le dijiste que le ibas a mandar un saludo en la transmisión? Ah, uh, sí. Ok, ¿cómo te llamas? Abraham García. Ah, Abraham García, muy bien. Y bueno, ¿ya sabes cuántos años tiene Lisset? Uh, como sesenta, creo, ¿no? ¿Cuántos años tienes tú? Yo tengo 34. 34. No, ella tiene como unos 28, 29. Ah, no estamos tan lejos. Sí, no, no, no están tan lejos. ¿Y ya sabes dónde vive? Ah, sí, algo retirado, ¿no? no a ver, ¿dónde? La, por la frontera, algo así. Chihuahua, creo. No, vive allá por este, es este, ah, pues por allá por por Nuevo León. O no, no, no ah, lo me... estás inventando. No, neta, sí vive por allá. <risa> sí, sí vive por allá. Me estaba acordando. Sí vive por allá. No, está, mal, ¿no? a, a dos maromas. A dos maromas. este ¿Tú estarías dispuesto a ir a verla hasta allá? Uh, bastante. Oh, ok. Estoy bastante dispuesto a ir. ¿Y qué dice Lisette? Sí, sí, sí. Sientes como que. Como que puede haber una oportunidad. Sí, sí. Oh, <risa> él sí, él sí, hijo, de una eso, sí eso, pues bueno, ahí está tu saludo, mi hermano para que órale, bueno, antes, de, para que antes mm -hmm. de navidad Salutitos. sepa órale, muy bien, que estés muy bien bye. buen día, bye bye, bye, bye. que está. te mandaron un audio, dice ah, un audio, a ver, vamos a ver vamos a ver, aquí hay un audio Dice: Hola, Oxlack, escucho tu programa de 2013. Cuando necesitas videos, invitados a Tacho tus programas. <risas> Dice Tachito: Lo voy a invitar a una transmisión a Tachito. Hola, Oxlack. Eh, sí, el incendio fue en Perú uh -huh. en el año 2001. Y bueno, fue uno de los incidentes eh, o accidentes, digamos así, con fuegos pirotécnicos. Más agresivos que ha tenido el Perú, pues, ¿no? porque se, se cree que ha sido más de 2.000 personas que han muerto. 2, que no han podido ser reconocidas, ¿no? Sus cuerpos quedaron no manches que los... eh, totalmente achicharrados, chamoscados, muchos de ellos quedaron hechos a cenizas. Y los cuerpos que fueron identificados como fallecidos han sido aproximadamente 277, 280, Uy. 290, por ahí va la, la cifra, ¿no? Es un aproximado pero sí, fue eh, lo que pasa es que como era cerrado, todo un centro comercial cerrado, no había zonas de evacuación, y tú sabes que por esas épocas de fiestas navideñas, Año Nuevo, eh, el comercio ambulatorio pues es más intenso que otras, otras épocas del año. ¿no? Bueno, hay otras épocas también que, que se incrementan un poco, como son fiestas patres, en el Perú, que es en el mes de julio, pero además de ello, eh, pues hay, hay esto, en esa fecha de diciembre hay más comercio ambulatorio, ¿no? Entonces, obstruyeron todas las, las salidas, digamos así, las pequeñas salidas de, de evacuación, porque no estaban señalizadas tampoco, o sea, no había un control total. Y al parecer, eh, según lo que escuché, es que la causa de ese incendio había sido un cortocircuito en uno de, de, de los puestos interiores del centro comercial de Mesa Redonda, donde estaban distribuyendo este tipo de, digamos, de, de artefactos pirotécnicos, de fuego pirotécnico, de, de, de este tipo de, de, de artefactos. ¿no? Entonces, una vez que se desató el incendio en un puesto y hubo la explosión, imagínate la cantidad de pirotecnia que tenían ahí. Y lo primero que hizo fue que el humo obstruyó las salidas, más que ya, como te digo, estaban congestionadas y todo eso. No pudieron salir y lamentablemente pues eso desencadenó una explosión claro. continua en todos los puestos, pequeños puestos de venta, ambulatorios y todo eso. Y muchas de las personas que desaparecieron, conozco gente y que, que su familia fue incluso a hacer compras de año nuevo, salieron, bueno, como decir, este, son las 5 la tarde, familia, me voy a hacer mis compras, salen, y nunca más regresaron, pues es más, nunca encontraron sus cuerpos, quedaron prácticamente hechos cenizos. Uh -huh. o sea, para quedar no. hechos cenizas imagínate el calor. Pues no, viste, es que mil grados, no sé qué, no sé cuántos. No debe ser. No, pues ese era un horno. Sí. O sea, sí, sí, o sea, sí se carbonizaron todos, uy no, que... Qué feíto eso, pobrecitos. Bueno, vamos a... Es que un, hasta solo el calor, ni siquiera una chispa, o sea, solo el calor de alguna cosa se prende todo eso. Sí dijo que como un cortocircuito, pero ay, no sé. No sé, yo no, yo creo que aventaron un cohete, ¿no? Que prendieron algo uh -huh. por ahí. Y han habido hasta así bodegas o lugares así pequeñitos donde guardan todo esto. Y el calor nomás del, del sol o todo esto así sí. encerrado... Se prende, sí, se exacto, prende todo eso. Como que se hacen gases, ¿no? Uh -huh, sí. Sí, pues yo creo que mañana, si este, tenemos un tema, pues lo platicamos, pero si no, pues podemos ver las otras tragedias, las que han ocurrido aquí en México, también con, con los cohetes, con esta pirotecnia que yo uno. hemos sufrido bastante. Está hablando me... A ver. Hola. Hola. ¿Cómo estás, Aime? Ah, que ¿Sí? Ah, sí, te estoy viendo en vivo y no me has contestado en vivo. Ah, por eso me hablaste al otro teléfono. Es que me estás hablando al personal. ¿No tienes el otro? Este es el que tengo. Ajá, uh -huh. pero el que estoy usando es el del programa. Ah, cierto. ¿sí, Yo soy muy, te hablo al personal. <risa> a ver, cuéntame ahí, ya que estás aquí. A lo mejor sí te escucha la gente. Cuéntame. ¿Es que ¿Se oye? Ah, no, por. Por nada, quería, quería saludarlos, a Andrea, que Feliz Navidad y eso. Hola, Feliz Navidad. Mm -hmm. Hola. Ay, al fin conozco a tu novia. <risa> <risa> no te, te quería felicitar por eso. Oye, no sabía que veías las transmisiones todavía. Todas, todos los días vemos tus transmisiones. Pero, claro, no hablo en el chat ni nada, pero todos los días te vemos. todos ah. Qué buena onda, qué buena onda que sigan Y sí, aquí viendo nos aguantamos porque... y no vienen. <ríe> qué buena onda que todavía sigan viendo los, las sí. transmisiones. Sí, claro que sí, claro, claro. Muy bien, y querías nada más saludarnos o tenías alguna historia que nos querías platicar. Pues, pues mira, tengo, tengo varias y te las platico, mira. Este, ¿Te acuerdas que te conté que yo era médico? Ajá. A lo mejor, deja, espera, déjame ver si la gente te escucha. Si la escuchan, Dígame si la escuchan, si no cambiamos. ¿Sabes qué? Te mando... No mejor... me te, te cambio Te paso el otro número para que se puedan escuchar, porque de este creo que no. Ah, bueno, sí. Sí, ahí te mando ahorita el, el número, el otro, para que martes en el otro, ¿va? ¿eh? Sí, está lo por WhatsApp? Sí, por WhatsApp. Andale, pues. Bye. Va. Dicen, sí se escucha, pero no se entiende. Sí, vamos a... Vamos a mandárselo por acá. Dice, dice David. ¿hubo, hubo otro incendio en el centro comercial de Gamarra, en Perú. Búscalo. Ay, oh, sí. De Gamarra. Yo quiero ver. Saludos, Laurita. Quería saludarla. Ahí está. Para que nos llame ya, Aime. Ya está, vamos a esperar a que hay menos, nos llame desde busca, los mochis. Mientras busca lo que dice, ¿cómo dice? que se llama? Eh, David, David creo que se llamaba, a ver. arriba, tiene su foto esa, David. De Gamarra, pero dice incendio, bueno, no sé si se lo será mismo. que sea lo mismo? Incendio Gamarra. Pero dice hoy. ¿En qué año, David? No, no sé, No sabe. ¿Me Dijo en qué año. Hace cinco meses. Muy ¡Oh! Oh, por Dios. Pero eso es un incendio. O sea, eso no es como por pirotecnia oh, Buenas noches. Mano. Bueno. ¿Cómo estás, Jaime? Hoy. Se le cortó. Hola, ah, hola. Pues ¿Silenciaste ¿no? No, ah, no? Aquí estamos, aquí estamos. Ah. ¿Nos escuchas? ¡Hola! Hola, hola, me escuchas? Se le silenció a ella. Porque, sí, porque decía silenciado, pero eh, creo que fue a ella. Eh, Esta que. Ah, no ese es alguien más. Eso es alguien más. Ok, vamos a esperar a que nos llame porque ella no nos escuchaba, pero nosotros sí pon mientras ese del de, video del vinito mientras llama ok yo, yo siempre toda chismosa quiero ver de hecho ya no estamos pasando de la hora pero bueno Sí. vamos a abrir es que ayer nos tuvimos y hoy, pues, tenía muchas ganas de platicar con la gente. Hasta empecé hablando como robot. <risa> como robot. <risa> ¿Qué dice? ¿No entra? Ay, a ver. Sí, entra. Sí, yo te estoy contestando. O, o llámala tú. Pero es que no sé. El... A ver, a ver si... Me voy a mandar el... Me voy a mandar el... A ver, vamos acá, ¿cómo me llamo? Aquí, el, me mando, el contacto, me, me mochis, vamos a aprovechar que llama una vez al año, pues hay que aprovechar, ahí, ok, ok, no contestar. Lleva, ¿no? Aquí está. ya yeah. hola hola hola es que lo tiene silenciado ella no hola creo que tiene silenciado tu, tu teléfono aquí aparece un micrófono que dice que está silenciado me escuchas me escuchas Apriétale algo ahí porque dice que está silenciado. Bueno. Ahí. Bueno, bueno, ya te escucho. A ver, espera. Ya te escucho. Silenciado dice otra vez. Ah, dice silenciado. Silenciado otra vez. Ahora sí. Hola, hola. Bueno. Bueno. Aquí te escucho, yo te escucho. Ah, ¿ya me escuchas? Sí, sí te escucho. Aprietas algo y dice silenciado. Tú aprietas algo ah, y, ya, ya, y ya. te silencias, pero ya te escuchamos. Sí, sí creo que ya puse el altavoz. Ok. Cuéntame, ¿cómo estás, Aime? ¿Cómo está tu, tu esposo? Muy bien, aquí están, Marx, amor. Amor, saluda a todos. Hola, saludos, mi hermano, ¿cómo estás? <ríe> Una vez te marcó y te contó una historia anónimo, según. <risa> <risa> ok. A ver, cuéntenme entonces, me da mucho gusto saludarlos. A ver, pues, pues yo tengo varias historias, mira, así fuertes, fuertes. Mm, a ver, tú, tú dime cuál prefieres. Una de una niña poseída. La niña poseída, la niña poseída. Me, sí, me, o me... de alguien que falleció por brujería. La niña poseída. ¿La niña poseída? Sí. Pues, ok, bueno. Bueno, pues, haz de cuenta que yo estaba, este, estaba trabajando, pues, en el hospital, en un hospital público. Uh -huh. Entonces, estaba en el servicio de pediatría. Entonces, ahí en, ahí en el servicio yo estaba de, a, de apoyo, como quien dice de la, de mi compañera que estaba de guardia, ¿no? Ella era la que la que estaba ahí siempre, y yo estaba como que nomás cuando me hablaban. Sí. Entonces, haz de cuenta que llegó una paciente que, pues, no era una niña, tenía ya 15 años. Entonces, esa niña, pues, llegó y haz de cuenta que, haz de cuenta que ya como que paciente conocida ahí, pero yo no la conocía, sí, yo no sabía qué rollo. Entonces... Haz de cuenta que esa, que esa niña, desde cierto tiempo, ella dejó de la nada de hablar y de caminar. Así, ella nadie sabía qué rollo, su mamá no sabía, ya la habían llevado con neurólogos, con psiquiatras, con todo, y todo el mundo le decía que no tenía nada. Y esa niña de la nada dejó de hablar y de caminar, ¿no? Okay. Y ese era el principal problema. Pero pues como ya dejó de caminar y de hablar, pues empezó a tener problemas relacionados a eso, ¿no? Que tenía infecciones urinarias a cada rato y así. Y eso la atendí era por eso, por una infección urinaria. Sí. Entonces, entonces hace cuando yo estaba ahí como si nada ah, y de repente ya llega, llega esta, esta paciente. Y haz de cuenta que yo, yo empecé a interrogar a la mamá porque pues le tenía que hacer la, el ingreso, le tenía que hacer el ingreso y la historia clínica y eso, ¿no? Entonces pues le empecé a interrogar y yo le y yo miraba a la niña y le decía, pero es que, okay la consulta es por infección urinaria, ¿no? Pero pues, porque qué ella está así, ¿no? Porque ella casi no habla y porque está como, como así, ¿no? Le decía, le decía yo a la mamá y, me, y la, la mamá me dijo eso, okay, que ella de la nada, así, de la nada dejó de hablar y dejó de caminar, ¿no? Entonces, ella, te, ella ya la había visto, el, el pediatra, el pediatra ya la había visto y dejó como indicación que se le hiciera un estudio urinario, una, un examen general de orina. Uh -huh. Entonces, como ella no cooperaba, ¿sí? Al ser ya una, una niña grande, una persona pues, de 15 años, como sea, pues vas al baño y, y pues haces pipí en un vasito, ¿no? Para hacer, para hacer este, el estudio. Entonces, ella no cooperaba. A ella tú le hablabas y ella no, no, no te caso ni nada. Entonces, pues, teníamos que sacarle la muestra por una, por sonda. Le teníamos que poner una sonda y sacarle la muestra. Entonces, yo era, precisamente, la encargada de hacer eso. Entonces, ahí voy yo a hacer eso y ella no cooperaba, ella no me hacía caso, no me pelaba. En ningún momento ella me peló ni me miró los ojos, ¿no? Entonces, cuando ya empiezo hacer eso, este, la, la niña se pone muy nerviosa y la, y la mamá en vez de ayudarme así como que a tenerle las piernas y eso para que no se moviera porque se puso muy así uh -huh. este, me acuerdo que sacó un rosario de su bolsa y se puso a rezar y yo así, de, pues ni al caso porque, o sea, ni al caso, o sea what, what the fuck, o sea y pues no le dije nada ni nada, intenté y la señora reírse y reírse acá, ¿no? y ya, ¿Sí? hey, y ya. Este, alguien me ayudó y total que le saqué la muestra y ya y ya, y ya pasó la noche, este, yo, la niña se hospitalizó por infección de vía urinarias, se hospitalizó. Este, y yo ya me fui a la consulta y así a hacer otras cosas. Y más al rato, como ya en la madrugada, este, había un, ella se subió a piso y a un lado de ella había otra niña hospitalizada, una niña como de cuatro o tres años, que está hospitalizada por este, por bronquitis. ¿no? por rankings y has da cuenta que los niños de tres o cuatro años no, no se ponen ahí en piso pues sino que se tienen, tienen que ir como que a cuidados intensivos infantiles no los pero pues bueno hospital público este, no había campo etcétera la niña estaba ahí no en, en piso entonces este pues pues que te digo, este, esa guardia la verdad no hubo pediatra, no hubo médico que diera la cara, no, era como que yo pasante, etcétera. Mi compañera también era pasante y no hubo pediatra. El pediatra, pues, pues, pues no fue, no, para, hacerla, para no serla mucho de cuento no fue, no fue. Y total que esa niña de cuatro años, que te digo que era vecina de esta niña, muy, que esta niña de las infecciones urinarias, no, que hospitalizamos, este, a la madrugada se empezó a poner muy mal se puso muy mal, empezó a bajarle la saturación muchísimo, este dejó de respirar, se puso muy mal. Muy... Entonces yo recuerdo que yo y mi compañera tuvimos que subir a piso pues a atenderla, porque no había, como te digo, no había médico pediatra que la atendiera, ¿no? Entonces tuvimos que subir a, subir yo y ella a ver qué hacíamos, este entonces pues subimos y yo recuerdo que la niña, para no hacerte la larga, ¿no? Pues etcétera, pero la niña esta que está poseída que se suponía Entonces, que estaba sucedida, ¿verdad? Este, se puso, mmm, no sé, y era de madrugada, eran como las 2, 3 de la mañana, y esta niña empezó a hacer sonidos muy extraños, empezó como que a gritar y a hablar en no sé qué idiomas muy raro, ¿no? ¿Cómo hacía? Y de que ¿Cómo hacía? Ay, no, no voy a caer en tus cosas. ¿no? <risa> ya, sé, ya sé que te encanta que eso, ¿no? <risa> Bueno, hacía hacía hacía muy feo, la verdad, hablaba, que, hablaba muy muy raro, hacía como que muy gutural. Así, muy feo. Era muy feo, la verdad. La verdad, hacía muy gutural. O sea, y ustedes, este. Uh, ah, así, así es dice el Max que hace. Oye, a ver, dale otra vez. Uy, si sí dio miedo ¿Cómo hiciste. Así, hacía, hacía La verdad, hacía. Hacía sonidos muy así, la verdad Uy Entonces, mio, entonces todos nos mirábamos Como era una, una, una, una emergencia O sea, todos nomás nos mirábamos A las a las caras así de, Y así, ¿no? De qué, qué pedo Y no le hacíamos caso Entonces ya, total Que la, que la niña esta poseída no dejó de hacer ruido Y luego se reía muy, muy feo Y su mamá no hacía otra cosa más que rezar Rezar O sea, se, se reía ¿Estamos? como burlándose Sí, la, la niña sí, sí, era una burla, neta, se reía burlando. ¿sí? A ver, hace un poquito. De, de hecho, por eso yo estoy 99% segura que estaba poseída. No manches. Porque se estaba burlando, era una burla eso. ¿sí? Pero todos nos miramos así de. ¿Y, y no decía así como, mandita, te mataré, te mataré. O cosas. Pues casi, casi, pero no lo entendíamos nada. Hacía hacían muy feo, la verdad, como que se burlaba, se reía y hablaba cosas inen inentendibles. Uh -huh. entonces ya total que sacamos sacamos, este, sacamos adelante a la niña ya chetea, se, se normalizó y todo y esa noche, haz de cuenta que yo y mi, mi compañero y yo nos turnábamos de que una noche en urgencias y la otra se iba a piso a sacar pendientes de piso y se iba a dormir entonces esa noche a mí me tocaba sacar pendientes de piso e irme a dormir entonces yo me fui muy tranquila a sacar pendientes y me dice y me, me, y que me acosté a dormir entonces no pude dormir nada gracias a la niña que se la pasó haciendo los mismos sonidos y la mamá estaba y ahí toda la noche Madre. y la mamá estaba ahí sí sí sí la, la mamá nunca hizo nada la mamá no nomás rezaba la mamá nunca le dijo ya cálmate no nada, nada y a ustedes no les dijo es que mi hija está poseída o algo así no es que no no nos dijo pero yo, yo, la verdad, la verdad yo ya sabía, yo desde que la vi dije, esta niña, esto no es para, para, es para el Vaticano, a ver, para quién, pero acá no vamos a resolver esto, dije yo. ¿Y qué pasó con la niña entonces? Pues, o sea, que amaneció pero, mejor, que dejó de hacer esos ruidos, ¿qué sucedió? No, no dejó, no dejó de hacer, la neta, toda la noche no dejó de hacer los ruidos, yo no pude dormir en toda la noche porque estaba haciendo los ruidos, y me acuerdo que yo decía, ay, no, es que, es que está poseída, es que a lo mejor está poseída, ¿no? Y este, ay, pero pues me vale, yo quiero dormir, o sea, y no me dejan dormir, perfecto uh -huh. Y este, y a la mañana, y a la mañana siguiente, o sea, o sea también me acuerdo que me, que me desperté y pasé por ahí y estaba como sin nada, estaba como sin nada desayunando, yo decía estaba cocinada de esa la, la verdad la verdad fue muy fue muy extraño y yo, yo estoy segura que algo paranormal pasó allí o sea. Oye por... y al final Qué pasó se la llevaron sí sí es que ella la hospitalizaron por infección de vías urinarias este que se le habían subido al riñón y le metieron antibióticos se curó de eso y se fue de alta y yo ya no supe qué pasó o sea pero pero como te digo, era una niña de 14, 15 años que de la nada dejó de comer y de y de hablar. Ajá. Y este, o sea, por eso, ella iba por eso, pues, porque ella ya no hablaba ni caminaba de la nada, fue con neurólogos, con psiquiatras, nadie le encontró nada. Entonces pues estaba visión, como no, poseída, así, ¿no? Nadie sí. Le encontró nada. sí, porque si dejó de nadie hablar y de a... caminar, sí parece sí. como posesión. Ajá, ella por eso y como te digo, ella llegó, ya, ya, ella ya estaba muy flaquita, ella estaba, estaba muy desnutrida, estaba muy, muy, muy flaquita. Yo me acuerdo que tenía 15 años y parecía de 12, de 11, estaba muy chiquita. Ay. Y la mamá, como te digo, ella se ponía a rezar, o sea, pasaba algo y ella sacaba el rosario y se ponía a rezar. Este, ¿o ¿le puedes decir a... A, a tu esposo si puede hacer los sonidos guturales, pero que ahora integre las palabras balac, los bel. No, porque pues vamos a invocar. No, ¿no? Tú, tú tranquila, no pasa nada. Qué miedo. Más para no? imaginarnos. Más? No? más para imaginarnos. No, no, sí, sí pasa, sí pasa. A ver. Que dice otras cosas? Balac, Belzebú. No, no, nada de balac, ni de bal, ni de valenciaga, nada de eso. <risa> a ver, bueno, otra vez los guturales. Ay, es, es que él cantaba en una banda de death de metal Ah, sí, a ah, ver que cante un poquito Con razón A ver que cante un sí, poquito yo. Pero que cante, pero que cante, pero que cante una canción no, Estás jugando Pokémon, ¿no? Porque quieras que, <risa> que Pokémon. <risa> oye, oye extrañamos mucho a la Witch. A la Witch, ya en la tercera temporada vemos si regresan los maestros. Está bien. Estamos preocupados por él, la verdad. Pues mandó un mensaje, ahí lo tengo, mandó un mensaje de que estaba bien. Ah, ya conejo, ya conejo. Uh -huh. Oye, sí. está bien. Sí, sí. A ver si para la tercera temporada regresan los maestros. Sí. Sí, los, los, la verdad los extrañamos, verdad. Claro. Sí, pues, o si no salen más maestros. Mientras compartan ustedes la ah, transmisión, sí. van a salir más maestros. Sí, sí. Ah, no, sí, es de esos sobran los maestros. Muy bien. Pues les mandamos un abrazote. Gracias por contarnos la historia de la niña poseída. Si estuvo escalofriante, Ay, bueno. ¿cómo hacía? Estuve en México. Luego, luego te cuento la, del, la, la de un paciente que, que falleció por brujería literal. Perfecto. Luego te lo cuento. Perfecto. ¿Ya tienes este número? ¿Este es en el del programa? Sí. Va. Sí, ahí en, en el próximo año te hablamos. Ahí ya ves que hablo cada año. <risa> bueno, saludos. Oye, oye ¿sabes a quién, a quién extrañamos también? Al Chucky. Ah, Ch Chucky. Oye, pero ya tiene... Si Chucky, es como de hace tres años. Sí, desde que empezaste, ya hace mucho que no hablo como de hace cuatro no, años, Chucky. ¿Sí? ese Ese muchacho era bien cotorro, tenía unas buenas historias, ¿verdad? Sí, tenía buenas historias. ¿Nadie ¿Qué sabe qué baja? le pasó? Nadie, nadie. es no le me acuerdo. Uy, que estoy agarrando pelos aquí, ¿qué es eso? Que habló pedo, que, que tenía una tiendita. Ajá. Tenía una tiendita, tenía una y, tiendita. Y andaba pisteando la tiendita y así habló. Ah, sí, sí, sí, sí, sí me acuerdo de la y tiendita. Ah, buenas historias. Sí, Chucky. Sí, hay, hay varios que, que, que, que, como por ejemplo el señor Salvador Chava, don Chava, sí. también dejó de hablar. Ah, sí, sí. A Y o sea, luego, ahí búscalos para que hablen. Janina también dejó de hablar. Ay, ¿y sabes quién más? La, la Wicca, esta, ¿cómo se llamaba? La, ¿Cuál? la cómo se llamaba la que era Wicca. Ah, pues esta. ¿Luna de ¿Luna Wicca? Luna de Wicca. Sí, sí, sí, Luna de Wicca, luna de Wicca. Sí, Luna de Wicca. Ella también tenía buenas historias. Sí. Pues, ojalá regresen, ojalá. Quién sabe qué haya sido de sus vidas, sí. Pero a lo mejor no saben que seguimos haciendo transmisiones, como no les avisa, este, YouTube. No, no YouTube no avisa, no. Sí, no avisa. Entonces, no. esperemos. Vamos a ver qué, qué podemos hacer para que esto se pueda llegar a más personas. Uh -huh. Ah, bueno, pues, pues el otro, te hablo para contarte otras historias. Va. Un saludo. Buenas noches. Saluditos. Saludos, abrazo. Que estés bien. Bye. Un abrazo. Bye. Bye. bye. Oye, sí. Luna de Wika no volvió. No. Después de que, no, que el, su última invitación ya no volvió. ¿Quién uh -huh. sabe. Sí, ¿no? Pues este... Mañana nos vemos. Siempre se pone buena la plática ya al final. Les mandamos un abrazote. ¿De qué te estaba dando? De que dijiste que agarraste pelos. Pues eran pelos. Pero no sé dónde aparecieron. Ah, ok, pelos? la gente. La gente entendió mal. ¡Qué pelo. Muy bien, no. No ocurrió nada aquí. Nos vemos, gente. Descansen. Buenas noches. Mañanita bye, nos dice, vemos. Bye, Gafunkas. Bye, Carlos. Bye, Goss. <risa> Bailes, eh. Buenas noches a todos Bye Mamba José Ah, José, está de es al oh, cumpleaños no, Estas son las mañanitas Cántaselas, cántaselas No, es que no me las he hecho No, pero como cantan allá en Colombia Happy Bird Ah, no, nosotros cantamos Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños, José. Feliz cumpleaños. Ah, es como Happy Birthday, tuyo ¿no? Pero en español. Ajá. Ah, ¿no tiene una cancioncita colombiana? No. No eso. Este. O. ¿Algo alguna este canción de vallenato de feliz Bye, cumpleaños? Gabriel. No. No, no. Quizás sí haya, pero pues no conozco así. A ver, Alexa. Feliz cumpleaños en Vallenato. Vallenato Mix en Spotify. Quizás sí, haya, pero no no conozco. A ver. Alexa, cancela. Esa ni era. Esa no es. Y creo que esa es bachata aquí. ¿Cuántos cumple José? ¿Cuántos cumple José que está ahí? ¿Dónde está José? José. Ja, ja, ja. Ese es José Ponce. ¿Cuántos cumples José? José tiene como 34. También. Sé, esa Alexa no sirve. O Salisa en serio toca ¿no? la 34, mira, la adiviné Ah, muy, bien muy bien, muy bien, muy bien Hombre, bien, muy ya bien. mejor pregúntame Amigo, me sé Más sus edades O sea, ¿qué hago? Se le toca doble regalo en diciembre Cumpleaños y De los reyes <risa> ahí, me ahí Dice los tecolines Me acordé de un grupo que se llamaba los tecolines Ahorita lo voy a poner Bueno, bien de descanse, buenas noches, hasta mañana Bye, Ángel. Bye, Leslie, Paola ¡Feliz cumpleaños, José! ¡Bye, Dalia! Siempre me a unas cosas. ¿Quién tampoco? Sí. sí. Siempre con sus chistecitos. Mai, Dalia! Cada noche